Y de, y de hecho, ya se ha dicho aquí que según sea nuestro periodismo, así va a ser nuestra calidad de convivencia ciudadana. Vamos a, no, a, no vamos a utilizar la palabra democrática, pero bueno, iríamos un poco a, en, en búsqueda de esa utopía todavía y siempre. Pero realmente ese activismo social que él desarrolla, pues bueno, si queréis os digo, ha sido documentalista, realizador y reportero de televisión. Eh, fue socio, o no sé si lo sigues siendo, a ver, tú me, vas, tú me vas diciendo, de Elegant Mob Films, eh, máster en Economía Digital e Industrias Creativas por la Escuela de Organización Industrial. Eh, realizó el primer documental bajo, eh, bajo licencia Creative Commons en España, que se llamó Copiad malditos, los derechos de autor en la era digital, un, un documental en 2011. Estudia Ahí se estudian alternativas de producción audiovisual bajo licencias libres en España. Ha dado cursos de dirección y producción de documental para Internet y se dedica a impartir estos cursos también para formar a los periodistas, porque una de las misiones que tenemos eh, digamos, es resetear el periodismo, como se ha venido diciendo. ¿no? De alguna manera in incorporar todos estos contenidos. Bueno, tiene una amplia filmografía, no os voy a detallar sus... Lo podéis buscar todos en, en, en las redes. Y es miembro fundador y miembro de la, junta, de la Junta Directiva de una plataforma en defensa del derecho de la información. Ahora, si quiere, él nos contará un poco eh, realmente esto que significa. Y lleva la coordinación local de Filtrala.org, que es una plataforma de filtraciones segura y anónima. Y también yo espero que nos cuente en su intervención qué significa esto de una plataforma. ¿no? Ahí salieron los papeles de la castellana ¿no? y algunas otras Por cosas ejemplo. que hemos tenido... Entonces, bueno, yo te voy a dejar si al final al lugar, pues eso, preguntamos y compartimos lo que os apetezca. Y a lo largo de tu intervención, pues a lo mejor se incorporan algunos, algunos de nuestros alumnos que andan por ahí. Bueno, gracias por estar aquí, Estefan. Perfecto, muchísimas gracias por traerme lo primero. Eh, bueno, lo primero de todo, a niveles prácticos tenéis que copiar esta url de aquí en esta url podéis descargar el pdf que vamos a ver o la presentación que vamos a ver con lo cual no tenéis eh, o sea no tenéis por qué tomar nota de todo lo que salga todo lo que está en la pantalla lo podéis descargar ahí vale os doy un segundo y empezamos otras os puedo contar también es que esto va a ser como especie de bombardeo de información yo hay muchas cosas de las que quiero hablar y quiero como mantenerlas a un nivel sencillo pero dar lo suficiente información para que el que quiera pueda como avanzar o preocuparse sobre eso ¿no? entonces vamos a ver una serie de cosas ...y bueno, espero que me sigáis el ritmo... ...si me paso de velocidad o no entendéis algo... ...por favor interrumpidme cada vez que queráis... ...es mucho más interesante además si participáis vosotros... ...que no si suelto yo aquí una, una chapa de una hora, ¿vale? Entonces, bueno, eh, esto es lo que vamos a hacer hoy... voy a hablar muy brevemente sobre mí... ...después vamos a hablar de la problemática del periodista, ¿no? En términos de seguridad digital... ...yo entiendo que es una cosa que afecta a todos los ciudadanos... ...y todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad... ...de saber controlar nuestra privacidad... ...y saber manejarnos en este nuevo entorno digital... ...pero los periodistas tenemos una responsabilidad especial... ...porque hay gente cuya seguridad o bienestar depende de nosotros... ...gente que trabaja con nosotros... ...gente que nos pasa información... ...a la cual tenemos que proteger... ...con lo cual hablaremos brevemente de eso... ...después hablaremos un poco de seguridad digital y de privacidad... ...una experiencia de introducción... ...donde veremos cosas que están pasando ahora mismo en el mundo... ...cosas que pasan a nuestro alrededor, en nuestro día a día... ...y que quizás sabemos que pasan o no sabemos que pasan... ...y sobre todo no sabemos hasta qué alcance... ...en cuanto a qué datos pueden tener de nosotros... ...y cómo se está manejando toda esa información... ...después entraremos en lo central del día... ...que son las 10 cosas que puedes hacer... ...para mejorar un poco tu privacidad... Eh, ahora después lo veremos, el anonimato no existe la seguridad total no existe pero hay una serie de cosas muy sencillas que haciéndolas elevas mucho tu nivel de seguridad y eso es lo que vamos a, a aprender hoy por último una cosa que no vamos a hacer pero la dejo ahí, es el, un tema práctico de aprender a cifrar datos o sea, eh, datos que tenga yo en un pen, un disco duro a cifrarlos para que nadie que no sea yo pueda acceder a ellos, yo en talleres un poco más largos suelo hacer un poco práctico de forma que la gente se lo descarga los ordenadores no lo vamos a hacer aquí, os lo voy a contar pero igualmente tenéis en la documentación y por último, pues un poco de preguntas, y, si nos da tiempo y si, y si tenéis ganas. Primero, muy brevemente sobre mí, yo en realidad no soy periodista, pero me dedico a la comunicación, me dedico a la información, me dedico a contar historias. Llevo un montón de años contando historias, antes las hacía en forma de documentales, tengo un catálogo de 13 películas que hacía de no ficción. Yo siempre digo que yo no soy periodista, pero me dedico a hacer lo mismo que un periodista de radio, con un periodista de radio va a un sitio y en tres cuartos de hora te monta una información que dura 90 segundos, yo lo que pasa es que tardo un año... ...y montó una información que dura 75 minutos o 90 minutos, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, es explicar la realidad que me rodea a los demás. O sea, que de esa forma sí me siento eh, periodista, aunque no tengo estudios formales de periodismo. Eh, trabajo o trabajaba eh, haciendo documentales como productor y director, como por ahí. ...también hago trabajo de cámara y de editor, ¿no?, para, para ganarme la vida o hacía... ...y trabajo fundamentalmente en carne cruda. Carne cruda es un programa de radio que está asociado al diario.es... ...y es un magazine de diario, que, de, de radio... ...que empezó en Radio 3 de la Nacional de España... ...de la cual le echaron por ser muy político... ...se fue a la cadena SER... ...que es la radio privada más grande de España... ...de la cual le echaron por ser muy político... ...y ahora estamos en Internet... ...esperando que cierren Internet o que nos pase algo... ...de momento ahí seguimos, dando la batalla... ...y bueno, contando historias y contando lo que nos parece importante... ...aparte de mi trabajo en carne cruda y otras cosas... Eh, ...me dedico a la formación y al activismo... ...o sea, desde eh, yo... Eh, ...renací o crecí mucho en eso que se viene llamando... ...como movimiento 15M... ...y desde entonces, desde hace pocos días más de seis años... Eh, ...mi vida está llena de política y de hacer cosas... ...en el mundo de lo social, y en el mundo de la comunidad... y ...en el mundo de la gente, entonces... ...me dedico, por eso me defino un poco como activista... ...porque gran parte de mi actividad profesional y personal... ...tiene mucho que ver con este tipo de prácticas... ...también me dedico un poco a la formación... defensa de los civiles y estas cosas... ...dentro del activismo, la parte más formal es... Eh, ...a la izquierda veis eso de la sociedad de Wustle Press... ...y Filtrala, eh, son las ONGs y la herramienta que usamos para... Eh, proveer a medios de comunicación de filtraciones seguras y anónimas es una especie como de Wikileaks en pequeñito. quien quiera para mandar información a una serie de medios puede hacerlo a través nuestra y nosotros le garantizamos en la medida de lo posible el anonimato y la seguridad de la transacción. No se es filtra lo que es un buzón de informaciones seguras y anónimas. Y aparte la P de ley, que veis a la derecha es una asociación que montamos hace ya casi tres años, una serie de gente preocupado mucho por las legislaciones que estaban viniendo y que afectaban a derechos fundamentales y derechos civiles como la libertad de expresión o la libertad a emitir o recibir una información verdadera, que como habréis estudiado está directamente recogida en la Constitución. Nosotros entendíamos que con esas leyes que se planteaban como la ley orgánica de seguridad ciudadana, más conocida por ley Mordaza, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de tasas, la ley de propiedad intelectual, ...bueno, todo ese tipo de leyes mordaza que llamamos nosotros... ...ese tipo de derechos se iban a ver conculcados... ...y directamente algunos, eh, básicamente aplastados... ...con lo cual distintas gentes de la organización civil... Eh, ...organizaciones y profesionales pues montamos esa plataforma... ...y nos dedicamos pues a la defensa de ese derecho... ...que nos parece tan importante... ...y que para vosotros como periodistas es fundamental... ...si estáis además atentos y seguís un poco... Eh, ...la política, las noticias, estaréis viendo que... ...en el último año ha habido una serie de ataques... ...a compañeros vuestros bastante gordos... ...además, curiosamente de periódicos de todo el espectro político. Hay periodistas de público que están siendo acosados por los trabajos que están haciendo en corrupción. Hay periodistas del ABC que fueron también denunciados por revelar informaciones. En fin, pues ahora mismo, digamos que la prensa que cuenta cosas que no gusta el poder está bajo ataque, que es una cosa que ha pasado más o menos siempre, pero ahora mismo con una especial crudeza, con lo cual es una cosa que tenemos que atender y contra la que tenemos que luchar. Eh, bueno, la URL está aquí tenéis más información sobre la organización nuestra. Os invito a que la conozcáis y la veáis y nos comentéis. Aquí podéis ver un poco también la ONG y el buzón de filtraciones, ¿no? que es el que usamos para, para ayudar a esos medios a que reciban esas informaciones sin comprometer a la fuente. Hablaremos de ello después. Y aquí bueno, podéis saber un poco más sobre mí y sobre quién soy y qué hago. ¿no? Hay un asterisco aquí muy grande que lleva un sitio muy pequeñito, que eso no se puede ver porque a lo mejor alguien dice que es un poco ilegal. Ahí pone que todas mis películas están online. Yo mis películas las he colgado todas a internet. Habría gente que entendería que vulnerar el artículo 270 del Código Penal, y he pirateado, pero bueno, son mis películas, yo las he puesto ahí, con lo cual ahí las podéis ver y encontraréis vuestro todo tipo de películas de, de temática social, política, cultura y de todo. Pues empezamos entonces. La problemática del periodista. Lo primero, el primer problema que a mí me parece el periodista, que tiene el periodista, es el absoluto desconocimiento. Sobre todo, sobre, me atrevería a decir un poco vehementemente, yo soy mucho mayor que vosotros y vosotras, el desconocimiento del mundo digital en sí y después el desconocimiento de lo que es la privacidad. ...y de lo que es la seguridad en Internet. Nosotros en la PDL hicimos una encuesta... ...donde recogimos resultados como estos que veis aquí, ¿no? Y estos resultados nos dan a entender que realmente eh, los periodistas no tienen realmente claro... ...la importancia que tiene la seguridad en, en estos términos digitales de los que venimos a hablar aquí hoy, ¿no? Me pasa muchas veces lo mismo con abogados, por ejemplo, ¿no? De vez en cuando he hecho alguna pequeña consultoría o charla o formación a, a juristas... Entonces, los abogados es muy interesante porque ellos sí entienden muy bien que trabajan con un material muy sensible. Entonces, a nivel físico, tú en un bufete de abogados vas a tener una puerta blindada, una alarma, distintos armarios con llaves, uno más blindado para las cosas sensibles. Eso lo tienen como súper claro. Saben que es información suya, sensible, depende de la libertad de personas y depende de muchas cosas de ellos y la tienen que proteger a distintos niveles. ¿no? Pero en el tema digital después… Prácticamente todos los abogados tienen un papel que puede ser sensible, le hacen una foto y lo mandan por WhatsApp. Entonces, no comprenden que toda esa exposición digital, o usan Dropbox o un servicio propietario en su en su bufete, ¿no? no comprenden que toda esa transacción digital que hacen expone igualmente eh, los documentos que si los dejaras en el alféizar de la ventana por fuera apilados los folios. ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que realmente tenemos que aprender y tenemos que comprender. Eh, bueno, aquí tenéis un poco las otras conclusiones que sacamos en la encuesta. Esta es una encuesta que seguimos abierta, intentamos recoger de, de periodistas. Os invito a que entréis en nuestra web y que la rellenéis, a ver qué os parece. Y así intentamos tener un poco eh, idea de, de qué sensación y de qué idea o de qué pensamiento tienen en torno a esto los periodistas y poder así trabajar desde la PDLI en formaciones y hacer lobby de estas cosas. ¿no? Bueno, pues vamos entonces al, al problema que tiene uno por ser periodista. Insisto, todo esto a mí me parece muy asimilable al problema que tiene uno por ser ciudadano. Nosotros, de verdad, con las redes sociales, lo, lo hablaba antes con la profesora, eh, los selfies, lo, lo, las cosas que publicamos, hablaremos de eso más adelante, ¿no? la información que nosotros... ...de forma voluntaria, más o menos conscientemente... ...hacemos pública, es realmente asombroso. La recogida y el análisis de esos datos que se está haciendo... ...y sobre todo lo que se van a hacer los próximos años... ...no os podéis ni imaginar. Y es una cosa que tenemos que aprender. Si esos datos además no son nuestros ya... ...y son de una persona que puede tener problemas... ...y se sabe que ha trabajado con nosotros... ...pues tenemos esa responsabilidad. ¿no? Entonces podemos decir que un periodista... ...es incómodo para los poderes. Si tú no eres incómodo para los poderes, no eres un periodista. Eso creo que lo decía Orwell, lo que decía. Eres un Relaciones Públicas, un payaso, un consultor... ...o no sé muy bien qué, pero no un periodista Entonces. ...el trabajo que tú haces ya genera cierta tensión en la naturaleza del trabajo. Eso es un hecho. Trabajas con documentación sensible. Precisamente por la naturaleza de tu trabajo incómodo... ...vas a manejar una documentación que hay gente que quiere acceder a ella... ...y tú entiendes que no pueden acceder a ella. Eso es una cosa que va a pasar siempre. Documentación, conocimientos, contactos, lo que sea. Otra cosa que es posible, y más ahora, pues en este tiempo del periodismo de datos... ...y en este tiempo donde prácticamente todo está digitalizado y accedes a grandes cantidades de información... ...es posible que tengas que manejar grandes cantidades de información... ...lo que era antes, no sé, un paquete de 25 folios con una serie de informaciones... ...ahora mismo puede ser un dataset con 300 millones de entradas, ¿no? Entonces, también tenemos que aprender a manejar esa cantidad de información. Lamentablemente, y antes he hablado de ello, han hablado aquí los compañeros de antes... ...no suele haber grandes apoyos logísticos. La era, digamos, de ese gran periodismo con esos medios, con esos asistentes... ...con ese tiempo para trabajar y tal, es una cosa que se ha acabado. Eh, un medio de comunicación muchas veces es un grupo de personas que caben en una mano y que con mucho esfuerzo hacen muchas cosas todos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también a, a, a trabajar de esa forma y a trabajar de una forma segura, sin esos grandes recursos que se supone que teníamos antes con unas estructuras periodísticas bastante más grandes, ¿no? Otra naturaleza del periodismo es que tú trabajas con fuentes. Hay cosas que tú descubres, cosas que ves, cosas que investigues, cosas que deduces, pero hay cosas que te cuentan o informaciones que te hacen llegar. Las fuentes, muy importante. Tenemos que cuidar las fuentes. Es nuestra obligación. Es una cosa muy, muy, muy importante. Y hoy en día, en este mundo de WhatsApp, en este mundo de, de… Después os contaré todo lo que sabe la compañía telefónica. Y podemos decir que el Estado, de lo que hacéis con vuestros teléfonos móviles. Sencillamente por el hecho de tenerlo encendido. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta a la hora de tratar con fuentes. Yo puedo decir que yo en mi vida, eh, y es verdad que una parte de mi vida tiene que ver con las filtraciones y tengo un especial cuidado, y yo tengo varios niveles de seguridad, también hablaremos de eso después, eh, pero yo una vez a la semana, una vez cada 10 días, voy a una reunión donde yo dejo el teléfono en mi casa. Mi teléfono encendido, lo dejo en casa, me voy a una reunión y vuelvo. Entonces, después comprenderéis por qué, cuando explique qué es lo que hace el teléfono. Otra característica de los periodistas es que tienes que usar intensivamente las nuevas tecnologías. Ya no hay periódico o no hay medio de comunicación que no tenga una presencia web, ya no hay periódico, medio de comunicación o revista mensual que no tenga rápidamente que actualizar noticias, con lo cual realmente tenemos que usar la tecnología. Vamos a trabajar mucho con nuestro smartphone, vamos a trabajar con todo tipo de transmisión de datos, de vídeos, de audios, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo de estas características, un tanto arbitrarias, pero que he pues que decidido yo, que forman parte de lo que es ser un periodista, hoy en día me quedaría como con estas tres, ¿no? El uso de la documentación sensible, el uso de las fuentes y las nuevas tecnologías, ¿no? Y añadiría también que nosotros tenemos que aprender a mantener a buen recaudo esa documentación sensible, o sea, eso tenemos que, es una cosa fundamental que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a proteger esa identidad de las fuentes, que a veces parece que no puede ser muy relevante, pero realmente hay gente que se juega fundamentalmente en nuestro país, afortunadamente, todavía no hay mucha violencia, pero sin ningún tipo de duda, de duda gran parte de las fuentes con las que trabajamos se juegan su empleo, su sustento, por trabajar con nosotros. ...y tenemos que aprender a usar de forma segura esas nuevas tecnologías, ¿no? Yo la formación que tengo y el uso que hago mucho de esto es de Filtrala, que es lo que os decía, ¿no? Que es la plataforma esta para envío de información sensible, que muy brevemente os explico cómo funciona. Es una página web, pero una página web especial hecha en lo, eso en lo que es la Deep Web. ¡Uh! Eso donde está lleno de pederastia y de armas y de cosas raras, pues también hay servicios para la ciudadanía. En este caso nosotros tenemos ahí una web donde tú puedes entrar, subes un documento, pones un texto, le das a un botón y eso... Nos va a llegar cifrado a nosotros que se lo repartimos a una serie de medios de comunicación. Nosotros no podemos saber quién eres tú. La arquitectura tecnológica de todo eso está hecho para que nosotros no podamos saber quién es la persona que lo envía. Si tú lo haces con cierta diligencia, si no lo haces de tu ordenado de tu trabajo, en fin, este tipo de cosas, nadie sabe que tú has mandado eso. ¿no? Entonces, una forma segura y anónima de mandar información a medios de comunicación. ¿vale? Sobre... Seguridad y privacidad. Primero, un par de cosas como bastante claras. He usado el tipo de letra más grande que me dejaba el PowerPoint. Esto es muy importante comprenderlo. ¿no? La seguridad total no existe. O sea, no existe la seguridad total. Y, evidentemente, tampoco existe el anonimato. Esto lo escuchamos ya esta mañana, pero esto no se dice bastante. Yo creo que habría como que tatuárselo en alguna parte del cuerpo. Porque es muy importante comprender que nunca, nunca, nunca, nunca vamos a tener la certeza total. Pero, como decía antes, hay una buena noticia. ¿no? Y es que con una serie de elementos bastante sencillos que aprendamos, podemos elevar mucho nuestro nivel de seguridad. Por otra parte, insisto, tenemos que tener muy claros que si los malos poderosos vienen a por nosotros, es bastante probable que tengan nuestros datos y a nuestras comunicaciones. Eso hoy en día es un hecho. Entonces tenemos que ver cómo manejarnos, tenemos que evaluar al enemigo, hablaremos ahora de ello. Y, y bueno, otra cosa que tenemos que hacer, que siempre la repito mucho y creo que no se repite bastante, es una vez que yo termine mi nivel de riesgo y los protocolos que tengo que seguir, cómo seguirlo siempre. Porque de nada sirve de yo cifro siempre los emails que mando, pero un día no lo hago. No, es que si un día no lo hago da igual. Entonces determinadas cosas que hagamos tenemos como que hacerlas consecuentemente, ¿no? Que puede ser muchas o puede ser pocas. Yo hago cosas muy raras como tener distintos backups en distintos sitios físicos, con distintos cifrados y tal, y reuniones sin teléfono. A lo mejor no hace falta eso. Pero, por ejemplo, tener un backup de vuestra información. No os podéis ni imaginar la cantidad de gente que diseña un plan de backup la semana después de que se le rompe el disco duro. Con lo cual es como para el futuro. Y hoy en día, que prácticamente toda la información que tengáis, todo lo que manejáis, lo vais a tener en forma digital, es muy importante que protegáis eso, ¿no? Y ya no hablo de ataque ni nada, sino hablo... De desgaste del disco duro, de accidentes, de, de todo tipo de cosas. ¿vale? Vamos a hablar un poco de, de cosas que están pasando a nuestro alrededor. ¿no? Vivimos esta era de la tecnología, habréis oído hablar de ese Internet de las cosas, eh, la NSA, bueno, este tipo de cosas, como se, ya no es intervenir llamadas, sino que te interviene en la vida. Entonces, vamos a hablar un poco de cosas que están pasando. ¿no? La primera es un poco viejuna, pero es interesante, que es esta directiva que se transpuso, que es la directiva de retención de datos de las compañías telefónicas. Esto es muy interesante. Cada compañía nuestra telefónica retiene hasta dos años una serie de datos nuestros como son eh, a qué número hemos llamado, cuánto duró la llamada, aquí hemos mandado un mensaje dónde estábamos cada x tiempo, eh, tenemos el teléfono encendido apagado, bueno, una serie de metadatos. En teoría, porque yo puede que no me lo crea, los contenidos de las conversaciones, y los mensajes no se guardan, pero se guardan una serie de metadatos con lo cual no sé cómo deciros, eh, la compañía telefónica o quien accede a esos datos sabe que los que estáis aquí estáis en la misma clase. Si aquí ahora mismo hay gente de dos grupos, ellos saben perfectamente quién está en un grupo en uno y quién está en otro, sencillamente mirando los datos de los móviles. Los móviles están juntos, se apagan a la vez, no sé qué, este tipo de cosas. ¿no? Con lo cual esto es realmente peligroso. Os invito a buscar, esto eh, Esto era un no, un, bueno, un político de los verdes alemán, no sé si era eurodiputado diputado y tal, que este hombre le puso un juicio a la Deutsche Telekom para que le diera todos los datos que tenían sobre él. ...que es un derecho que está recogido... ...porque claro, las empresas no quieren... ...entonces tuvo como dos años de juicio... ...al final lo consiguió... ...y la Deutsche Telekom le dio... ...varios millones de líneas de código en Excel... ...este hombre se fue a unos hackers y un periódico... ...y montó una cosa que es alucinante... ...aquí no se ve pero tú le das eso a Play... Y entonces como una especie de mapa que va saliendo de donde él estaba y donde él llamaba. Y es impresionante. Entonces durante seis meses es capaz de recorrer la vida de esa persona. Pensad vosotros que prácticamente no nos separamos de nuestro teléfono móvil. El teléfono móvil siempre sabe dónde está y la compañía telefónica siempre sabe dónde estamos nosotros. O sea, la, mi compañía telefónica, que no sabría deciros cuál es, yo digo, tal yo digo, sabe que yo hoy estoy aquí con vosotros. Se lo sabe perfectamente. Es capaz de situarme en unos pocos decenas de metros de aquí y sabe a qué hora me he ido. Todo eso lo sabe. ¿no? Entonces, cuando juntas todos esos datos, realmente puedes sacar patrones de quién se encuentra con quién. O datos de las llamadas. ¿no? Una excusa que siempre ponen digamos eh, los poderes para esto es que, en realidad, nosotros no escuchamos las llamadas. O sea, no escuchamos las llamadas, con lo cual no entramos en la privacidad. Bueno, depende. Pero si tú accedes a mis metadatos y tú ves que yo, de repente, en un momento, empiezo a llamar a un oncólogo, primero... ...muy separado y después como de seguido... ...y además por mi localización ves que de repente todos los miércoles... ...empiezo a aparecer en un sitio que en esa dirección hay una clínica de oncología... ...pues creo que no te hace falta escuchar las llamadas para saber lo que está pasando... ¿no? ...y puede ser eso, puede ser una cosa también que afecta a mi trabajo a mi seguridad... ...con lo cual esto es realmente impresionante y es una cosa que tenemos que tener en cuenta... ...todo lo que nuestro teléfono sabe de nosotros... ...podríamos entrar más con el tema de las aplicaciones... Con, bueno ...pero con esto me quedo ya digamos con lo principal que es el hecho de tener un teléfono... ...hoy en día tener un teléfono móvil implica esto, ¿vale? Otra cosa que están pasando... El tema este de los wifi falsos. Antes se ha dicho aquí también muy bien que no hay que conectarse nunca a un wifi de estos gratuitos que no lo conozcas. O por lo menos no conectarte sin protegerte, como usar un VPN o algo que veremos después qué es lo que es. Bueno, pues una cosa que hace mucha gente es montar una especie de acceso falso a wifi. Esto lo puedo hacer yo, que yo era con mi ordenador y con una maletita así, me voy a un aeropuerto, me siento en una silla. Y en aeropuertos o sitios de estos donde el wifi es caro y es complejo, yo pongo un SSID, un wifi como este que pone aquí. LIX es el código del aeropuerto de Los Ángeles, se llama así. Los Ángeles Wifi. Abierto, y tú le das y te conectas. Ah, magnífico. Y además entras en Internet y surfeas. Perfecto. El único problema es que lo estás haciendo a través de mí y yo me estoy quedando con todos tus datos. Que es lo más fácil del mundo. O sea, estas cosas están pasando y son cosas como que hay que tener cuidado. Entonces tenemos que tener cuidado como dónde accedemos. Eh, lo siguiente tiene que ver también con esto. Esto que ves aquí es un programa que te descargas en Internet en 10 minutos. Entonces tú con esto haces lo siguiente. Te vas al McDonald's que habrá en Segovia. ¿Hay un McDonald's aquí? Sí. Y confesará un acceso a Internet de esto gratuito, que le das sin contraseña ni nada. Entonces tú vas para allá, te sientas en una esquinita... A ver, el programa este que le das un botón y te comes el Big Mac. Bueno, esto lo que está haciendo es recogiendo todos los datos de todo el mundo que está pasando por esa conexión y lo está guardando aquí. Yo después tengo millones y millones de caracteres. y Con un programa con una cosa que se llama Scrapear y es que le digo a ver, tú búscame donde ponga password y donde ponga username y enséñame los 30 caracteres siguientes. Entonces, todo lo que hayamos mandado en texto plano, la gente se puede hacer con ello. O sea, que es realmente peligroso. Las conexiones abiertas son muy peligrosas. Tenemos siempre que protegernos al usarlas, ¿vale? Ahora os voy a poner una imagen y os voy a preguntar si sabéis qué es lo que es, que probablemente sí. Esto de aquí, ¿a quién le suena? No me digáis que no habéis visto esto en la tele, ¿sabes? No, pero los profesores no pueden, como antes, porque yo no podía, así que... A ver la chavalería, ¿no sabéis qué es esto? Esto es el eficiente del ataque que han hecho. De repente, hace unas semanas, un montón de ordenadores, de gente privada, de empresas, de grandes instituciones, de hospitales. Imaginar los ordenadores de un hospital lo importante que son. Aparece la pantallita esta. Esto significa que una cosa se llama ransomware. ¿Qué significa esto? Significa que tú, mediante phishing, o sea, clicando donde no debías, o mediante una mala práctica, o mediante, puede ser incluso mala suerte, eh, se te ha metido un virus dentro, que lo que ha hecho es que has cifrado todo tu ordenador y has secuestrado tus datos. Si yo tengo un backup hecho, no pasa nada. Borro el ordenador, pongo el backup y sigo trabajando. Si no tengo backup, que es una cosa muy española, ¿qué pasa? Pues que de repente yo no puedo acceder a mis datos. E imaginaros si son datos de un historial de un hospital o si son datos de clientes. Mi fichero de clientes de mis 20 años de... Y de repente hay una persona que dice que le pago 300 euros o 3.000 o lo que él quiera o no puedo acceder a mis datos. Esto es una cosa que pasa bastante. Es una cosa que no oímos mucho porque en realidad las empresas no quieren que se sepa. Pero es una cosa que pasa con relativamente frecuencia y eh, es importante que lo manejamos porque es una cosa que va a ir a más. O sea, esto es una cosa que va a ir a más y una cosa con la que nos podemos encontrar. Las defensas contra esto son tener mucho cuidado donde navegamos, donde hacemos clic, qué mail abrimos. Y tener backup de todo. Tenemos que tener backup de nuestras cosas. vale Ese es otro tatuaje. El del backup es otro tatuaje. Como digo, el ransomware este tiene como mucha, muchas pintas y tal. Eh, no es nada nuevo, es eh, bastante antiguo, pero ahora mismo insisto que está cada vez creciendo, creciendo más, cada vez más agresivo. Y bueno, lo de la semana pasada fue muy interesante como una empresa como Telefónica, que es una empresa que es como el puntal tecnológico de este país, eh, iba un señor por los pasillos con un megáfono en el edificio telefónica, ¡apagar los ordenadores! ¡apagar los ordenadores! Y durante muchas horas pudieron estar sin trabajar porque se les había colado y se les había difundido el, el ransomware este. ¿vale? Otros peligros que hay en nuestro alrededor y que no nos damos cuenta. El Internet de las cosas. Esto, por ejemplo, esto que veis aquí es una muñeca Barbie, como supongo que algunas de aquí habéis tenido, o algunos, espero, ¿Y eh, qué problema tiene? Que no es una muñequita como las de siempre, con su bracito, su ropita, no sé qué, sino que esta muñequita tiene un ordenador dentro y además está conectada a Internet. La idea es que tú le puedes hablar a esta muñeca y la muñeca te contesta. ¿Cuál es el problema? El problema es que, primero, tú no sabes cuándo está escuchando y cuándo no. Y esto sirve para las teles. Habéis visto ya las nuevas televisiones donde nosotros podemos con el mando como si fuera Siri del iPhone decirle, ¡ponga antena 3! Que tampoco sé muy bien qué ventaja es decirle eso en vez de tocar el 3. Pero bueno, tú le puedes decir, ¡ponga antena 3! Que es como muy... Claro, pero ¿cuándo está escuchando la tele? Tú no sabes si Samsung está escuchando lo que tú haces en tu salón o tú no sabes si Mattel está escuchando lo que hacen tus niños con esa muñeca, que yo creo que yo no quiero ni una cosa ni la otra. Bueno, pues estas cosas están pasando así. La cantidad de aplicaciones que recogen esos datos, los mueven, ya sea desde esta forma donde proactivamente las empresas, más o menos contándolo o no, lo hacen. Y yo me compré una tele Sony hace poco y eh, tenía, tiene un mando de esto que le puedes hablar. Yo no lo he conectado. Para conectar el mando tienes que pasar 19 pantallas de texto donde te explican cosas que no entiendes, pero básicamente es como que Sony puede escuchar lo que tú dices para darte el servicio, pero vete a saber para qué. Yo no lo uso. Cuando quiero ventana 3 le doy al 3. Pero bueno. Otra cosa que pasa con esto es el tema este, por ejemplo, de las cámaras de los niños. Cuando yo era chico existía alguna cosa que ponía, pero era solo de audio, que era como un telefonillo. Lo ponías en un cuarto, lo ponías en otro y ahí se oía oh, mucha elasticidad estática, el niño llora, no sé qué, ve tú, en fin. Bueno, para todo esto se hace con cámara, ¿no? Pero ¿qué problema hay? Pues el problema hay, como estáis viendo ahí los titulares en inglés, ¿no? Que eh, mucha gente se compra una cámara de estas, la pone, pero no cambia la contraseña por defecto. La contraseña por defecto de algunos dispositivos es muy fácil de averiguar. Mediante un algoritmo y tal, tú la averiguas, así como te cuelas en, en algunos wifi si conoces el modelo del router, este tipo de cosas. Entonces, de repente, hay gente que podía ir por una calle detectando señales wifi y metiéndose en las cámaras, ¿no? Y cogiendo imágenes como esta. Y eso pasa con cierta facilidad, con lo cual tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con las cosas nuestras que conectemos a Internet, porque hoy en día se conecta todo. O sea, de verdad, todos los que estamos aquí vamos a tener, una, en nuestro tiempo de vida, vamos a tener una lavadora conectada a Internet, una taza de butter. no lo aseguraría, pero alguien se inventará algo, y todo lo que imaginéis, los coches, los coches están ya conectados a Internet, o sea, todo está conectado a Internet. Todo lo que está conectado a Internet es susceptible de ser hackeado. Y es una especie de puerta, una especie de grifo donde damos datos nuestros, que a lo mejor no queremos darlo, ¿vale? Y otra cosa también son las prácticas estas que hacemos de nuestra relación, yo lo llamo con la ciudad o con el Estado, ¿no? que son este tipo de cosas. ¿no? Por ejemplo, mira el de la izquierda es el tema del parking. He visto que tenéis una zona azul aquí, yo vivo en el centro de Madrid. Entonces en el centro de Madrid hasta hace dos años teníamos una tarjetita que ponía barrio 7, no sé qué, 7, que tú la ponías, venía el señor, venía si habías aparcado o no y se iba. Si no pertenecías y tal, te multaba. Ahora mismo esos señores pasan con un teléfono escaneando matrículas pip, pip, pip y automáticamente te multan. ¿Qué problema hay? El problema hay que la concesionaria esa sabe dónde aparco yo todos los días. ¿Sabe si muevo el coche o no lo muevo? O sea, sabe un montón de cosas que no le interesan. Pensad el valor que tendría eso, por ejemplo, para una compañía de seguros de coche. No, una compañía de seguros de coche. Yo quiero asegurar tu coche, pero lo quiero asegurar si no lo coges. Tú, que lo coges mucho y vas a hacer la manga todos los días, no, porque tiene riesgo de darte. Pero tú sí. Entonces, si yo sé eso, o sea, esos datos, y esos datos esa compañía los tiene. En teoría no los pasa a ningún lado, después vemos que es mentira. Otro tema, por ejemplo, el de, la, el de la tarjeta sanitaria de los medicamentos o el de la gestión sanitaria en serio. Y esto además ya está demostrado, no sé si ya con sentencia firme, pero está demostrado cómo de la comunidad de Madrid determinados datos han fluido hacia empresas privadas, con lo cual tú, que estabas en una lista de espera no sé qué tal, de repente recibes una carta de un hospital privado que dice: Ah, tiene usted lo de hacerse las cataratas, se lo hacemos nosotros la semana que viene. O sea, cosas de ese tipo. ¿no? O el otro, por ejemplo, lo del metro. ¿no? El metro de Madrid, lo mismo. En el metro de Madrid existe eso ya, sigue existiendo el ticket normal que lo van a quitar ya. Dentro de poco, todo el mundo tiene que entrar con algo electrónico. Metro de Madrid sabe dónde has estado tú, dónde vas. Metro de Madrid sabe si un día tú no vas a trabajar. Bueno, pues ahora, imaginaros todos esos datos juntos. Si alguien accede a estos tres datos, de repente se puede hacer un perfil sobre vosotros. Realmente curioso. Puedes saber muchas, muchas, muchas, muchas cosas sobre vosotros. Y son cosas que quizás no queramos que sepan. Yo, de luego, no quiero que se sepan. Y es una cosa eh, que es importante comprender, porque el discurso es siempre... Eh, yo es que no tengo nada que esconder. No, no, es que no es que no tengas nada que esconder, pero lo que hagas tú delante de tu tele en tu salón es tu privacidad. A mí me da igual que tengas sexo con siete personas, que hagas parchís o que te vistas de otaku, eso. da igual. Es que a nadie le importa, o sea, tu tele no tiene por qué verlo, no tiene por qué escucharte. Bueno, pues que la tele te escucha, ¿no? Pues lo mismo con esto, yo Metro de Madrid de verdad que yo no quiero que sepa si yo voy a trabajar o no, o con qué frecuencia cojo el metro, o si un día salió tarde de trabajar. Y esos datos lo saben porque los tienen, ¿no? Entonces, bueno, este es el mundo, un poco el mundo en el que nos vivimos, ¿no? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, una cosa que nos afecta a todo el mundo, pero nosotros como periodistas, es el tema este, que esto sí lo conoceréis, ¿no? Y ese señor sabéis quién es, ¿no? Por allí no, por favor. ¿Sabemos quién es este señor? Bueno, este tío se llama Snowden, Edward Snowden, es un analista de la NSA y es un señor que en un momento vio que era su deber cívico informar al mundo de determinadas prácticas que estaba haciendo el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Que básicamente, para ponerlo muy sencillo, lo que hace es que todos estos logos que veis aquí que son logos de cosas que usáis. Yo uso Apple, yo uso Gmail, yo uso Facebook, yo uso Twitter y tal. todo lo cogen y lo guardan. O sea, todos vuestros mensajes privados, toda vuestra, no sé, esa foto que le han mandado no sé quién solo para él. Todo eso los americanos, bueno, y mucha más gente, pero los americanos fundamentalmente lo cogen y lo guardan. Y lo pueden estudiar y pueden acceder a ello. ¿no? O sea, vivimos un total estado de vigilancia. no Que esto es una cosa muy importante y tenemos que tener en cuenta y tenemos que aprender a protegernos de hecho de ellos de hecho si tú has usado alguno de estos servicios y todos los que estamos aquí hemos usado alguno de esos logos sin ningún tipo de duda estamos ya en la base de datos de la NSA ¿de acuerdo? esto un poco como marco de las cosas que están pasando, o sea todo esto está pasando esto evidentemente no significa que hay ahora mismo una persona, ya sea un americano en Utah en el sitio ese secreto o un guardia civil del grupo de datos telemáticos que está como revisando mi correo, no, no, no significa eso pero significa que pueden entonces, eh, no sé Hace falta un poco de criterio. Yo, por ejemplo, si fuera periodista, tendría mi Gmail, pero tendría otra cuenta de correo en un servidor seguro. Un servidor que yo controle. perdón Bueno, pues hay varias compañías. perdón ProtonMail puede ser uno. Eh, hay uno que se llama RiseUp, que salió también con los movimientos de, de Occupy. Eh, hay como distintos modelos. Yo básicamente hay que uso uno que se llama Sindominio. ...que es uno muy gracioso porque es como una especie de cooperativa de, de gente que tiene ya como 20 años... ...y que lo hizo fue montarse un servidor y yo, pero montarlo como en su casa. El servidor somos nosotros, ¿no? Tú firmas un compromiso con responsabilidad y tal y son gente que tú sabes que esos datos... Es, ...primero, está bien securizado, está bien protegido y esos datos no lo van a dar si una orden judicial... ...que realmente obligue a... ¿no? porque todas estas compañías están repartiendo nuestros datos. Entonces, sí, haciendo una búsqueda de Google encuentras como distintos servicios... ...pero básicamente lo que no hay que hacer es usar Gmail o alguno de estos o mensajear con Facebook... ...todas estas cosas que hacemos todos y todas... Eh, si no queremos que nadie se entere. ¿no? ¿Vale? Después hablaremos también de cifrado y de otras capas de protección, pero básicamente el usar un email, por ponerlo así, el usar un email que no sea Gmail, eso ya es una capa de seguridad y es interesante y puede ser muy interesante para algunas organizaciones, ¿no? o para, para, para, perdón, para algunas personas. Y lo que decían las organizaciones es que hay una trampa con esto y es eso que se llama Google Apps, no sé si lo conocéis, probablemente aquí en la universidad lo tengan porque es lo más cómodo del mundo, y es una cosa, un servicio que tú compras con tu dominio y entonces tienes como el Gmail, pero de tu dominio arroba universidad no sé qué punto es pero es todo como Gmail, bueno pues eso tampoco vale todos esos datos también Google accede a ellos y por tanto la NSA y todo el mundo Vale, bueno, hasta aquí el marco está en el que nos movemos no se trata de paranoia, se trata sencillamente de saber que todo esto puede pasar y de hecho está pasando y hay gente a la que le pasa, a lo mejor no somos nosotros pero si alguno de vosotros dentro de 15 años va a descubrir la nueva Gürtel tener por seguro que van a ir por vosotros y eso de ir por vosotros va a ser probablemente alguien entre en vuestro piso con la ganzúa y roba un papel pero sobre todo van a ser ataques de este tipo ¿no? y tenéis la obligación de protegeros lo más importante, o una de las cosas más importantes o principales en, en temas de seguridad digital es determinar el nivel de riesgo. ¿no? Lo pongo aquí un poco eh, con la chanza, ¿no? como las cajitas estas de caudales que le pegas dos patas y la abres, o la caja esta que no la puedes abrir a menos que seas un profesional y tal, con la lanza térmica y no sé cuándo. ¿no? Tú tienes como que situarte en un sitio. Para eso también pongo la diapositiva Este y cuento la historia. ¿no? Esto es una sauna. Entonces, yo, eh, a mí me contaron la historia de una persona, un abogado, que de repente le citan tipo pasado mañana tienes que estar en esta ciudad y no te digo nada más, está en esa ciudad, llega allí, le recogen no sigue, le monta un coche, va a otro sitio, no sé qué, pum pum pum y al final acaba en una sauna con una toalla por encima y con otros seis o siete abogados, con el cual acabarían formando un equipo jurídico de la defensa de una gran persona de estas de los juicios que hay estos mundiales y tal. Pues una... Entonces, una persona que tuvo, como quiera otra ciudad, desnudarse de facto, para que se aseguraran que no tenía bien ningún tipo de dispositivo, de escuchar lo que sea y tal, y acabar en una sauna o ciudad extraña para encontrarse con gente que no sabía con la que se iba a encontrar. Hay gente que tiene que hacer eso. Si no hacen eso, hay otra gente que muere. Yo no tengo que hacer eso. Yo, por ejemplo, lo que sí tengo que hacer es, de vez en cuando, dejar mi teléfono en casa y hacer cosas de una forma discreta, pum, pum, pum. Vosotros tenéis que determinar ¿Cómo hacéis eso? ¿Cómo se determina eso? Bueno, pues es una cuestión un poco quizá de sentido común. Y después tenemos ayudas como esto, que es un horror, pero ahora os lo explico, que es una pequeña fórmula con unos conceptos muy fáciles para determinar cuál es vuestro nivel de riesgo. Por otra parte, no hay una cifra, no hay de 0 a 100. Quiero decir, en, este, en esta fórmula que vosotros rellenáis con vuestros criterios, además tenéis vosotros que decir que sale 35, que sale no sé qué, ¿qué significa eso? No lo sé. <risa> tenéis que decirlo vosotros, ¿no? Pero más interesante que la fórmula me parecen los conceptos, ¿no? La fórmula esta diría que el nivel de riesgo... Tiene que ver con C, que es la capacidad de mi enemigo. Si yo estoy publicando noticias sobre un constructor aquí de Salamanca y tal, pues vale. Pero si estoy publicando noticias sobre Florentino Pérez, eh, a lo mejor uno tiene más capacidad que otro para hacerme daño, ¿no? Entonces eso es de la capacidad. El otro es la voluntad de mi enemigo, V.O. Puede ser que yo tengo Florentino Pérez, pero en realidad yo tengo un periódico, tengo una web, tengo un blog en Salamanca y no le importa nada. Pero el constructor ese lo tengo loco. Y entonces ese constructor realmente está obsesionado conmigo, entonces tiene realmente mucha voluntad de hacerme daño. Entonces va a buscar ayuda, va a invertir dinero, con lo cual ese es otro factor. Mientras más enfadados estén conmigo, sube el peligro que tengo. Al estar arriba de la ecuación, somos todos de letras, pero al estar arriba de la ecuación sabéis que va sumando y lo de abajo sería el, el, el dividir. ¿no? Y VU son mis vulnerabilidades. ¿no? Claro, si yo, por ejemplo, aprendo mucha seguridad digital, soy menos vulnerable. Si yo eh, sé muy poco, soy muy vulnerable. Si yo trabajo con mucha gente y tenemos sistemas de comunicación no seguros, soy más vulnerable. Si yo, en fin, dependiendo de cómo me encuentre, si yo, por ejemplo, no tengo ayuda, soy poco vulnerable. Si a mí me pasa algo y nadie dice nada, soy menos vulnerable. Si a mí me pasa algo y soy conocido en Segovia y la soy de la prensa, no soy más protegida de tal, estoy más protegido, ¿no? Entonces, son todos esos factores. Y lo de abajo son las fortalezas mías, ¿no? Pues eso, lo que yo sepa, los contactos que tenga, tenga, este tipo de cosas. Entonces, con este tipo de eh, parámetros, es como tú puedes decidir en qué nivel de riesgo te pones, ¿no? Entonces, insisto, esto hay niveles de riesgo todos los que tú quieras y tú tienes como que decidir e inventarte el tuyo. No sé, por ejemplo, si yo hago periodismo local en una ciudad como esta, es más, hago aquí deportes, me dedico a eso, en principio pensamos que, bueno, que el tema este de gente que vaya a querer acceder a mis datos y a la información que yo considere más o menos secreta o privada, que puede ser por una parte el Estado o por otra parte quizá la competencia, me atrevería a decir, o por otra parte los malos en general, a lo mejor parece como que no hay mucho, ¿no? Pero bueno, pero una cosa que sí tiene que hacer, por ejemplo, es hacer backups de mis cosas, ¿no? Yo no quiero, si yo llevo 20 años escribiendo en un sitio y tal y tengo ahí todos los textos, las fotos, los contactos y tal, la base de datos de contacto y tal, yo no quiero que eso se pierda. Entonces, lo mejor lo que tengo que hacer es el backup. Y además, como cifrar un backup y tal es bastante fácil, pues ya tengo un backup y lo voy a tener cifrado para que nadie pueda entrar en mis datos. Y ya está, nada más. Lo demás me da todo igual. Bueno, tú determinas que ese es tu nivel de riesgo y lo haces así. Estupendo. Si tú eh, trabajas aquí, pero... Eh, realmente estás tratando los temas de corrupción más punteros, con gente ya imputada, con gente de la cárcel, no sé, qué en su y tal, con grandes empresas, con, o estás molestando mucho al Estado. También puede ser cuando te metes, ...cuando en, voy a decirlo bien, cuando el desarrollo de tu trabajo informa de cosas que no le gustan a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, cosas de ese tipo. Pues entonces a lo mejor tienes que tener unos protocolos un poco más. un poco mayores, no un poco más elaborados. Si por ejemplo tu trabajo se basa mucho en información que te pasa a alguien de dentro de una estructura. Bueno, es fundamental que no lo descubran, porque si le descubran le van a reprimir, probablemente quitándole su trabajo o a lo peor con algo más. Entonces tú tienes la, realmente la obligación y la responsabilidad de que la identidad de esa persona no se conozca nunca. Entonces tú tienes como que situarte en un sitio. Y una vez que te sitúas, mantener los protocolos que tú decidas. ¿no? Los riesgos se pueden eliminar mediante dos cosas: mediante tecnología lo cual tiene un coste económico. Yo, por ejemplo, no lo he traído hoy, pero yo tengo este teléfono, que es un Android normal, pero yo tengo otro teléfono para filtrarla, que flipáis, porque es un teléfono que tiene un sistema operativo distinto, que no es un Android, que es otro, que no sé lo mismo ni cómo se llama, pero que, por ejemplo, no, se puede, no tienes que meterle ninguna cuenta de Google para empezar, no tiene el App Store normal, eh, cada vez que se conecta a Internet cambia la dirección Mac, con lo cual engaña. O sea, hace una serie de cosas porque es un aparato que significa que sirve para comunicarse en... Pero claro, es una cosa que cuesta mil euros, y que a mí me hace falta, y a lo mejor a vosotros no, ¿no? Entonces, la tecnología... ¿Cómo? Déjame que lo busque Eso, utilizando un Nokia viejo con una caja y... Eso, el usar, el, usar un teléfono, el usar un teléfono que no es un smartphone es otro elemento de seguridad buenísimo El único problema es que con ese teléfono lo único que puedes hacer es lo que no hacemos nadie con los teléfonos Que es llamar por teléfono Pero eso es otra herramienta de seguridad, no, o sea, no lo dudes Yo conozco gente que tiene un teléfono, o sea, tiene como dos teléfonos Y uno de los teléfonos es un teléfono analógico, por decirlo así Porque es un teléfono que no quiere que tenga aplicaciones, que no quiere que tenga email, que no quiere que tenga nada, ¿no? una dirección más los teléfonos viejos pero si sí tienen un número que mm. eh, me llamaba me llamaba le llamaba como algo ISP entonces le ponían un chip con un microondas microondas, no sé si está soldado y le va cambiando ese número entonces metía con una jaula Faraday con una bolsa de mm -hmm. Faraday eh, tú lo tienes que lo que tienes que hacer es coger una tarjeta SIM que no esté tu nombre mm -hmm. lo activas cuando vayas a llamarle a esa persona. Lo apagas, le quitas la batería, lo metes a la... y te Me decía que mejor cambiarte incluso de provincia. A la hora de una, una, una jaula Faraday, como dice él, es un espacio, que pues una bolsita o algo así, que es un espacio que lo haces que aísla todo. En una jaula Faraday ni sal ni entran eh, rayos, o sea, comunicaciones, ¿no? Datos. Eso es muy interesante y me lleva al segundo punto que tengo yo, los procedimientos de seguridad con el coste que tienen incomodidad. Imaginaros que en tu desarrollo de tu trabajo tres veces al día tienes que hacer eso. Bueno, no pasa nada, ocurro 15 horas y cada llamada es una hora de me meto en el baño, no sé qué tal, me voy a, me voy a Ávila, hago la llamada, vuelvo, fin. Pero hay gente que tiene que hacer eso y de verdad, cuando estáis con la próxima Gürtel dentro de 15 años, a lo mejor para ver a una persona tenéis que hacer unas movidas que ni os imagináis. Y es importante que se hagan porque la integridad de las personas incluso la vuestra puede depender de ello. ¿no? Entonces, el otros factores son los procedimientos de seguridad. Que sí, yo me yo cada vez que arranco mi ordenador, amigos, es un sin vivir. O sea, yo tengo aquí una autentificación en dos pasos, que creo que hablaremos después con ellos en detalle en todos los servicios. O sea, yo cuando abro el Gmail no es poner la contraseña, pongo la contraseña, me viene un SMS, meto un código, me meto en el Dropbox, no sé qué, tengo una llave especial que la meto, ah, pongo el dedito. O sea, loguearme en las siete cosas que uso me lleva a lo mejor 20 minutos. O sea, es impresionante. Con eso, ¿qué pasa? Que me aseguro que nadie puede entrar ahí, porque yo veo, o yo pienso, o yo me encuentro en una situación donde a lo mejor alguien con mucho esfuerzo y con mucho conocimiento puede querer entrar en mi Gmail. La capucha, bueno, no. bueno, estos amigos, el que... No sé si se ve, pero... Cinta verde en la webcam. El que no tenga cinta en la webcam... Lo que pasa es que no pensamos en los micrófonos. Un ordenador te ve, pero un ordenador también te escucha, pero... Pero hay que... Den... Lo de tapar la webcam ya es una cosa que sabe todo el mundo, pero vamos, también se sabe que sin ningún problema, con muy poco esfuerzo, una persona puede entrar en tu ordenador y ver, tú conectarla cuando quiera, sin que se ponga la luz. O sea que, y no, y yo no soy vosotros, yo muchas veces estoy delante de la webcam en una cosa que prefiero que no se vean. Los viejos también hacen, ¿sí? de los sistemas operativos de código cerrado? Eso vamos a sí, también. ¿Qué otros problemas hay? Problema de seguridad. Nos estamos desordenando un poco, pero sí también es relevante. Eh, yo, por ejemplo, una cosa muy mal que hago es usar Apple. Yo uso iOS aquí, que es un sistema operativo que es de yo cerrado. Eso significa que yo no, puedo, yo no puedo estudiarlo, yo no sé qué es lo que hace el iOS. Si uso un Linux, yo sé exactamente qué es lo que hace. De estas cosas siempre se descubren cosas. Por ejemplo, un ejemplo os pongo que es muy claro. De repente sale el Windows 10. Y el Windows 10 resulta que tiene un cifrado propio buenísimo, que mola un montón, que tú metes una contraseña y de una forma muy fácil te cifra todo el disco. Eso significa que nadie puede acceder a esa información. Si tú el disco no lo tienes cifrado y tú coges el ordenador y lo tiras o te lo quitan y tal, alguien puede coger ese disco duro, lo conecta y lee todo lo que hay. Si está cifrado, ya no puede leerlo. Es muy, muy complejo, muy costoso leerlo. Entonces el Windows 10 tiene un sistema que cifra no sé qué tal, pones tu contraseña, dejándolo. Pero ¿qué pasa? Que el Windows 10, para tu seguridad y para tu respaldo, mandaba a Windows, a Microsoft, una copia de la contraseña. Pero además no te lo decía. Entonces, todas esas cosas pasan con este tipo de tecnología propietaria. Con otro tipo de tecnología abierta, tú sabes exactamente lo que hace y lo que no hace y así pues te protege y tú sabes exactamente lo que hace la máquina. Todo esto os suena a Blade Runner y a movidas de estas, pero amigos, de verdad que vivimos en este mundo y todas estas cosas están pasando. Entonces, tenemos que tenerlas muy claras, sencillamente eso. Entonces, ¿so? la tecnología o los procedimientos de seguridad con la incomodidad que nos cause y el tiempo que podamos dedicarlo. ¿no? Tú eres la persona que tienes que decidir el nivel de seguridad que necesitas, de verdad, dependiendo de la tarea que hagas, del momento incluso, de, de, de la capacidad de tu enemigo, como he dicho, todo este tipo de factores, tú decides qué es lo que tienes que hacer. Y una cosa muy importante, y para un periodista es una obligación, es desarrollar un plan. O sea, decidir situarte en un nivel y desarrollar un plan. Que ese plan, insisto, puede ser muy fácil y muy sencillo. Y ese plan puede ser, pues por ejemplo, yo no voy a guardar notas de determinados temas… Este teléfono de esta persona, le voy a cambiar el nombre de mi teléfono para que parezca que es la de mi tía Paki en vez del informante de no sé quién. Y mis datos voy a hacer un backup y los voy a guardar. Puede ser solo eso, pero hay que decidirlo y hay que hacerlo siempre. De verdad. Y además, os vuelvo a insistir: no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que hace un backup el día después, o sea, hace un plan de backups, perdón, diseña un plan de hacer backups, el día después de que ha perdido, la foto de su niño cuando nació, su boda, o los artículos de los 20 años, o vete a saber qué. O sea, eso pasa. Entonces, una cosa como a pensar, a decidir y a hacer antes. ¿Vale? Sin paranoia y sin volveros locos, pero me parece una cosa importante. Otra cosa importante que pongo aquí es pensar de forma no digital, porque al fin y al cabo los mayores riesgos son digitales, pero también son físicos. ¿no? Y de hecho aquí os pongo como el mayor riesgo de todos. Que esto es lo que decía... De Snowden, ¿no? En la película Snowden, si no lo habéis visto, Citizen Ford, es muy alucinante porque está este señor en, en una habitación, en un hotel en Hong Kong, está, nadie sabe que está allí y está él y dos periodistas del Guardian y una, y una cineasta que está grabando, ¿no? Entonces, en un sitio totalmente controlado, que nadie sabe no sé qué tal, para meter una contraseña, el tío se pone una toalla encima y mete la contraseña así. El contraplano de la cara de los periodistas del Guardian, no, que no, dicen, no comprendemos qué está pasando. Un señor, además, que hace seguridad y no sé qué, supone que tiene, no comprende qué está pasando y el Snowden se ríe y dice, mira... Yo nunca sé cuándo me están mirando, y este tipo de peligros físicos son los mayores. El, el, el verte la contraseña, el acceder físicamente a datos, el robar o el copiar un USB. O sea, tú tienes un USB y te lo copian, son cosas más que ni te enteras, ¿no? Esas son realmente las cosas más peligrosas, ¿no? Tenemos que hacer una serie de preguntas, en teoría, ¿no? ¿Quién tiene acceso a mi ordenador? ¿Dónde está la información? ¿La tengo en la oficina? ¿A cuánta gente accede esa información? ¿En qué, en qué momento? ¿Se ve el contenido de la pantalla con, con facilidad? es otra cosa que a mí a veces me pone un poco nervioso. De hecho, yo, en, eh, bueno, en algunas investigaciones periodísticas eh, del diario.es, que es el diario en el que colaboro, me llama mucho la atención ir al baño, volver del baño y ver cosas en pantallas que no tienes que ver. También tiene mucho que ver, pues, con lo que puedes permitirte, con lo que no, con la organización y muchas veces con rapidez. Yo tengo que trabajar rápido y no puedo permitirme tal. Pero realmente, ¿qué es lo que se ve de tu pantalla? ¿Quién puede verlo? Es una cosa que es realmente importante. Por eso ido a hacer un la ah, yo, claro. Tú me has dicho, vente adelante. Bueno, de hecho, yo, que soy medio miope, no veía bien la pantalla, pero tenía que trabajar y mandar unos mails y tal, y yo intento sentarme donde nadie me pueda ver desde atrás, ¿no? Bueno, es una cosa refleja un poco, pero pero no sé, pero bueno, tampoco entra en la paranoia y tal. Existen una, unas herramientas que son muy buenas, que son unos filtros que tú pones en la pantalla, que es como un papel que pegas, que hace que solo se pueda ver de, de frente. Si estoy de frente, veo la pantalla. Si me pongo aquí, ya no la veo. Y eso ayuda mucho en la privacidad. Bueno, vosotros tenéis que decir qué es lo que hace falta, cómo os hace falta. Pero tenéis que empezar en estas cosas. Otra cosa en la que no se piensa mucho, en la, infra... Uy, lo todo. En la infraestructura física. Yo me acuerdo en un, curso, en un curso que me dieron para formadores de seguridad digital, me hablaron de un caso real de una ONG que eh, les pincharon las comunicaciones porque lo tenía, todo, tenía como mucha seguridad digital, pero parte de su trayecto físico, como le llegaba al internet, estaba por fuera. O sea, llegaba el cable por internet, entraba por aquí, pero salía por un agujerito, iba por fuera del edificio y entraba en otro sitio. Y ese tramo de fuera del edificio era alcanzable y de hecho los servicios de inteligencia del país cogieron y se conectaron allí. No tuvieron ni que romper la cerradura, que lo habrían hecho igualmente, ¿no? Pero quiero decir todo este tipo de cosas, en teoría, tenemos que pensar, dependiendo del nivel de seguridad que tengamos, ¿de acuerdo? Pues una vez que estamos ya todos asustados y que creemos que nos va a pasar algo, y alguno algunos de los que estamos aquí probablemente nos pase, vamos a hablar entonces de las cosas que podemos hacer para mejorar la seguridad. Esta es la parte buena. ¿Qué cosas podemos hacer que mejoran mucho la seguridad? Y algunas de ellas son muy fáciles, algunas de ellas son incluso automáticas y las hacemos, ¿no? ¿Vale? La primera que parece una tontería, pero es lo que le ha pasado a Telefónica. Con el virus este que se le metió, con el ransomware, es mantener el equipo actualizado. Yo tenga iOS en el teléfono, OS X o tenga Android, o tenga Windows y tal, siempre descargarme las últimas versiones que eh, proporcionan las empresas. Es ¿eh? muy importante. Hay amenazas nuevas todos los días, vulnerabilidades todos los días a nivel de horas. Entonces muy importante estar a la última. Mientras más a la última estés, más protegido estás. Esto también es una, hay un problema económico con esto y es que evidentemente todos los modelos de negocio de estas compañías se basan en que cada tres años te tienen que comprar un ordenador porque no te funciona la última versión. O sea, y esto es así. Pero, dependiendo de lo que necesites y de lo que no, eh, tienes que hacerlo. ¿no? Mis padres tienen un ordenador en Sevilla con un Windows XP, que yo cada vez que lo veo es como... O sea, el Windows XP es como una especie de invitación de ven y haz lo que quieras. Es un sistema que además ya no se mantiene, en fin, una serie de cosas. Entonces, nuevamente, dependiendo a qué te dediques, lo que necesites y tal, tienes que pensarlo. Pero esto es una cosa muy fácil. Los Macintosh lo hacen solo, muchos de los teléfonos lo hacen solo, O sea, ya como especie de estándar, ¿no? De sistemas operativos, pero también de aplicaciones. Es súper importante. De hecho, si os dais cuenta, el casi todos los problemas que vienen en Internet de, de, de virus, de gente que puede en nuestro datos, es a partir de estos servicios. Del Reader, del Java, del Javascript. Entonces, cualquiera que tenga, yo no sé en Windows, pero en Macintosh, lo del Javascript este es un horror o sea, cada, cada tres días hay una actualización o sale una cosa, la tienes que dejar, la tienes que dar o sea, es una cosa decir, Dios mío, ¿qué pasa? bueno, pues yo lo hago cada vez, porque es súper importante es súper importante estar a la última y no solo los sistemas operativos también las aplicaciones, los programas, las extensiones los plugins, o sea, todo lo que tengamos ¿de acuerdo? otra cosa muy de perogrullo, pero no por ello menos importante usar un antivirus en el teléfono también, y mantener el antivirus actualizado hay muchas cosas que no pillan un antivirus pero hay muchas cosas que sí entonces es importante. Otra noticia buena es que esto, bueno, tendréis que investigarlo y sacar vuestras conclusiones, pero por lo que yo sé, por lo que yo he leído, los que son gratuitos son igual de buenos que los que son de pago o son bastante parecidos. Quizás los que son de pago tienen unas actualizaciones como más rápidas o más contundentes y tal, pero estas dos marcas, por ejemplo, por poner dos si y más, que son antivirus gratuitos, funcionan bastante bien. Tú lo dejas ahí puesto y suelen como cogerte gran parte de las cosas que te podrían atacar. ¿Vale? La tercera cosa... Proteger bien tus cuentas, o sea, usar contraseñas distintas y fuertes. ¿Quién de aquí tiene más de 5 contraseñas? Muy bien. ¿Quién de aquí tiene más de 10? Un gallifante. Bueno, es realmente importante. Esto no significa que yo tengo que tener una contraseña para cada servicio, no sé qué, porque yo no sé… Yo una vez hice un recuento y tenía… No sé si unas 400 contraseñas, o sea, tengo, mejor dicho, 400 servicios que precisan una contraseña y yo los tengo divididos en distintos niveles, no sé qué tal, con distintas, en fin. Pero lo de proteger la contraseña es otra cosa súper importante. Una cosa que me gustaría que hagáis, y eso cuando descarguéis la, cuando descarguéis la, la, la presentación, miradlo, es entrar en esta web... Que esta web está súper bien. Esta web es una web que ha hecho un ingeniero de Microsoft, creo que es, que se dedica a recoger toda la información pública que hay de robos de contraseñas. Entonces, tú te metes ahí, metes tu email, le das un botón y te dice si te han robado alguna vez la contraseña. Yo esto lo hice en su día y mirad. Esto, esto es un pantallazo mío. Me dijo, tu contraseña es Dropbox, o sea, vamos a ver, no es que necesariamente haya sido robada. Es que mientras tú tenías una cuenta en Dropbox, hubo un robo de 300 millones de contraseñas. Entonces, a lo mejor la tuya está ahí. Pero dependiendo de lo que tú tengas en el Dropbox, a lo mejor es súper importante. Y a mí me salieron estas cuatro. El Dropbox, el Linkedin, el Myspace. ¿Os acordáis de Myspace? No, ¿verdad? Lo petaba Myspace. Era como Facebook, pero en grande. Lo petaba. Pero eso para los señores viejunos. Y esto que no sé ni lo que era. Después, investigando, era una especie de sistema de pago de una empresa que ya no existe y no sé qué. O sea, un rollo de este tipo, ¿no? Pero bueno. Entonces, hay alguien que puede tener mis contraseñas de eso. O a lo mejor no tiene las contraseñas, pero tiene el hash, que es una cosa con el cual puede sacar las contraseñas. Y esto es una cosa que pasa mucho. Esto de la misma página, y aquí lo pone, no sé si se puede leer, pero pone que de MySpace se robaron 360 millones de contraseñas, de LinkedIn 165 millones, de Acrobat 152 millones. O sea, que esto funciona así. O sea, hay muchas contraseñas que están por ahí. Son contraseñas que eh, se venden, se revenden, se usan, no sé qué. Entonces, hay como que tener cuidado. Entonces, meteros en esta página, miradlo, y si os sale alguna, tenéis que cambiar la contraseña. ¿De acuerdo? Eso es realmente fundamental. I've been found, o algo así, pero lo tienes en el... O sea, este es el, vais a disponer de la presentación esta y ahí lo, lo podéis ver. ¿no? Aparte de que me roben la contraseña no y tal, no os cuento, otra cosa que tengo que hacer es tener una contraseña segura. O sea, vamos a ver qué es lo que es una contraseña segura porque es como súper importante. O sea, en el sentido que hoy en día hay dos problemas. Un problema es que muchísima gente usa las mismas contraseñas, pero no os podéis imaginar, ahora lo vamos a ver. Y el otro problema es que hay máquinas que sencillamente probando combinaciones de letras y números, pueden hacer muchísimos millones por minuto, pum, pum, pum, y van sacando contraseñas que son sencillas. ¿no? Entonces, por ejemplo, mirad, esto que veis aquí es en inglés, pero bueno, también podemos extrapolarlo a, a, al castellano, es como una nube de tags de las contraseñas más usadas. La contraseña más usada, ya veis cuál es, password. Pero a mí me asusta más aquí lo de abajo, dice el 91% de la gente usa una contraseña de entre mil. El 91% de la gente usa una contraseña entre 1.000. Hoy en día lo que tarda un ordenador en probar esas 1.000 contraseñas es que no sé. O sea, yo le doy a la tecla y lo que tarda la tecla en subir ya me ha probado las 1.000 contraseñas. Entonces no podemos usar ninguna de estas contraseñas. Aquí, por ejemplo, estáis viendo típicas contraseñas. Hay algunas que son palabras, pero otras que no, pero son las típicas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé qué... Esta de aquí, que parece más rara, que dice tú, mira, esta es una contraseña rara y buena. En realidad es un patrón de ordenador, que son las teclas en vertical. Uno, na, na, na, do, na, na. Bueno, pues estas cosas no hay que hacerlas. O sea, si las haces sabes que tu contraseña es sencillamente adivinable. ¿De acuerdo? O sea, esto es una cosa importante y no os podéis imaginar la cantidad de gente que tiene este tipo de contraseña. Entonces, tenemos que tener una contraseña fuerte. Esto es una cosa además... Esto se lo he explicado yo a mis padres, que son unos venerables señores mayores, el tema de que la contraseña es como las llaves. Tú tienes muy claro que tú tienes las llaves de tu casa, la llave de la segunda vivienda, si la tienes, las llaves del coche, las llaves del trastero, que son unas cosas que son peligrosas, que permiten acceso y que tú siempre sabes dónde están, cuántas copias hay, este tipo de cosas. Bueno, pues es que las contraseñas son como nuestras llaves y esto es una cosa con la que nos vamos a enfrentar toda nuestra vida. Así que más vale que cuanto antes comprendamos la importancia que tienen, aprendamos a usarlas, a clasificarlas, a guardarlas, este tipo de cosas y sobre todo a usar llaves de seguridad, que son contraseñas fuertes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es una contraseña fuerte? Primero vamos a ver qué es lo que no hay que hacer, ¿vale?, para hacer una contraseña. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Una palabra completa de diccionario. Lo primero que hace cuando una persona con fuerza bruta, que significa hacer muchos intentos, quiere entrar en uno de nuestros servicios, lo primero que hace es pasar el diccionario. Entonces, si tú usas una contraseña como caracol, nuevamente, en pocos segundos, entran. Otra cosa que es como súper típica, y esto yo no soy padre, pero entiendo que es una cosa inevitable, es lo de poner la fecha de nacimiento del hijo. O sea, no se pone la fecha de nacimiento del hijo, porque es como otra cosa súper típica para las contraseñas. Tampoco pones información privada o pública tuya o de tu familia. Hay mucha gente que pone el nombre de la universidad donde estudió, el nombre de su perro. O sea, cosas que una persona que tenga la voluntad de entrar en tu cuenta y que sepa un poco de esto, empieza a mirar tu información pública y puede sacar una serie de palabras, probar y a lo mejor entra. ¿Vale? Tampoco números secuenciales, lo hemos visto, 1, 2, 3, 4, 5, nada de eso. Número repetido, 1, 1, 1, 1, nada de eso. O combinación de la anterior. Aquí un ejemplo de una mala contraseña. Y mirad que es una contraseña larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 eso, pero eso de caracol, 1, 2, 3, 4, es una muy mala idea. Es una muy mala idea. Es una contraseña larga, pero débil. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer entonces para tener una buena contraseña? Bueno, pues básicamente... Combinar letras mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, si sí es posible, que sea fácil de recordar. Si no, ahora después veremos cómo hay algún tipo de programa donde podemos guardar todas las contraseñas. Yo, de hecho, de mis 400 servicios, a lo mejor uso, no sé, ahora mismo, 200 contraseñas distintas y me debo saber de memoria tres. Las demás no las sé. Las demás están en un programa que me las guarda y son contraseñas... Aquí no sé si... No, aquí no la enseño, pero una contraseña que tengo yo es como si cogéis una... Una, ...un folio a 4 y está lleno de caracteres. Esas son algunas contraseñas que yo uso... ...porque no necesito guardarla. O sea, no necesito recordarla. ¿Vale? Para que sea lo más segura posible. Entonces, si es fácil de recordar, puede estar bien... ...y mientras sea más larga. Hay gente que usa... ...y servicios que te permiten usar frases de contraseña. Directamente una frase. Me enamoré de ti, hay poropopó... ...en primavera. Eso es una contraseña. No mola mucho porque son palabras de diccionario... ...pero están largas que difícilmente van a entrar. Con lo cual también se puede hacer eso. Y hay un ejemplo de una buena contraseña. Alguien... ¿Quién, ¿Quién es capaz de decirme algo de esa contraseña? ¿Te das, te das cuenta. O sea, Yo esta contraseña, que es una tontería, pero soy capaz de acordarme de ella. Yo esta contraseña me la aprendo. Aquí entra también, digamos, un poco el universo de cada uno. Yo, como veis, estoy bastante mal de la cabeza, con lo cual soy capaz de ver eso. Y además te creo así. Te das cuenta. Pero es una contraseña muy rara, pero fácil de recordar. ¿Vale? Que esto es importante también. De todos modos, insisto... Eh, la mayor parte de las contraseñas o muchas contraseñas no tenemos por qué recordarlas. Hay unos servicios, unos programas para guardar contraseñas que nos permiten ya tener las contraseñas más seguras que queramos. Yo he hecho, para hacer una contraseña, es que me pongo con las mayúsculas y las minúsculas, hago así en el teclado, tu, tu, tu, tu, tu, tu, pongo 35 caracteres, que hay mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, el dólar, no sé qué, el paréntesis, y me hago una contraseña así que no recuerdo. Después la guardo en un sitio y ya después la copiaré a la hora de entrar en ese servicio, ¿vale? Otra cosa muy importante, que es lo que decía antes, es lo de la verificación en dos pasos. Esto es una cosa que está muy de moda y es un elemento de seguridad muy importante y que acabaremos usando en muchas cosas. Esto significa que yo solo con la contraseña no entro. Generalmente me hace falta la contraseña y otro elemento. ¿Ese elemento cuál puede ser? Generalmente suele ser el teléfono móvil, donde a mí me manda un SMS. Eso significa que yo solo, no solo tengo que saber la contraseña, sino además tener el teléfono móvil mío. Entonces es relativamente extraño o es mucho más complicado que alguien tenga acceso a tu contraseña, pero también a tu máquina a la vez. Entonces, si no habéis visto esto nunca, tú te vas al Gmail, yo lo tengo en el Gmail, por ejemplo, metes el nombre, metes la contraseña, le das tu YouTube, pero te sale otro campo. Y dices, mete aquí no sé qué, no sé cuánto. Tú vas al SMS, has recibido un SMS con seis cifras, mete las seis cifras, le das y ya te puedes loguear. Que es lo que digo que esto es un coñazo. Y tener el Gmail así es un rollo. Pero a mí, por ejemplo, me hace falta. ¿Vale? Esto es la verificación en dos pasos. Hay otro sistema con una especie de llave, bueno, con, con muchos sistemas, ¿no? Pero es una cosa que realmente sube mucho el nivel de seguridad. Para proteger las contraseñas, el mejor programa que hay es este. ¿Por qué? Porque es un programa de código libre, que eso significa que sabemos qué es lo que hace y tal. Eh, o sea, los hackers lo estudian, saben cómo funciona, cómo no funciona. Y esto sencillamente es como una especie de caja fuerte de contraseñas. De programas de estos hay muchos y estos programas lo que hacen es que tú lo abres, tiene una contraseña maestra, que es la que tú tienes que aprender, que es la contraseña que es como la puerta de esa caja de caudales. ¿no? Una vez que entras, tienes ahí todas las contraseñas. Si pierdes esta contraseña y pierdes el programa, alguien te lo ha quitado todo. Comprendéis un poco el concepto, ¿no? Es como, un, es como un cajoncito donde está todo encerrado. Lo que pasa es que yo, si tengo esta contraseña y tengo este sistema, ya todas las que tengo dentro de todos estos servicios, que además pueden ser tan largas como yo quiera, no tengo por qué aprendérmelas. Yo entro ahí, pum pum, la copio, pum, para adentro, ¿vale? Así es como funciona. Entonces, bueno, hay este programa además este programa tiene otro problema, y es que este programa no es un programa de estos es online. Hay muchos servicios de estos online, que tú te lo pones como una extensión del navegador, vas guardando ahí las contraseñas y tal, y bueno, son más o menos seguros. Yo para algunas cosas no los uso. Nunca guardéis las contraseñas en el navegador. Esto que está en el Firefox o en el Chrome y metes no sé qué te dice, ¿guardar contraseñas? Sí y no, no queremos guardar las contraseñas en el navegador. Antes de eso, usar uno de esos programas de extensiones, hay uno que se llama LastPass, por ejemplo, o mejor usar este, que es más pesado, porque este, por ejemplo, con tus contraseñas te crea un archivito, que es un archivo físico, que tú lo tienes aquí en algún sitio. Si pierdes ese archivo, lo has cagado. O sea, mueres. Entonces ese archivo tienes que hacer unos backups, pero es como lo más seguro. Para poder entrar aquí, alguien tiene que tener acceso a ese archivo que tengo y tiene que saber mi contraseña. Si no, no entra. Entonces, realmente complicado el poder acceder a mis datos. ¿De acuerdo? Esto de las contraseñas, de verdad, es uno de los um, de las vulnerabilidades mayores del mundo. Yo no sé aquí en Castilla, pero en la Junta Andalucía, yo creo que el 60% de los teclados de la Junta Andalucía, tú los levantas y tienen un post con la contraseña del ordenador. O sea, así es como se funciona y es realmente un peligro. O los funcionarios saben las contraseñas del otro, que es una cosa que siempre me ha sorprendido mucho. no Porque, bueno, tú con tu contraseña tienes tu privilegio, puedes hacer cosas y puedes tener que dar explicaciones por… pero bueno entonces esto es un mundo en el que nos estamos metiendo, son nuestras nuevas llaves físicas y tenemos como que ir aprendiendo. ¿vale? No hay que usar la misma combinación en todos lados, de usuario y contraseña. Este es otro problema, porque claro, si te sacan una, te sacan otra. Si alguien quiere hacerte daño, ¿qué es lo que va a hacer? Si es capaz de entrar en tu Gmail, va a probar después el Facebook, el Instagram, el Twitter, el no sé qué, el Flickr. Todo con la misma contraseña, en la misma combinación. ¿no? Muchas veces, muchos de nosotros tenemos la misma combinación para muchas cosas. Entonces es interesante por lo menos segmentar en cosas. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una combinación de usuario y contraseña para todas las uh, la web esta de buscar viajes y buscar billetes y el booking y no sé qué y tal. Pues yo tengo todo ahí, que voy como segmentando por cosas. Hay cosas después que tengo únicas, por ejemplo, mis, cosas, mis contraseñas para entrar en el banco son únicas. Es una contraseña solo para el banco, solo para ese servicio, y hay otras que agrupo en distintos niveles según la importancia. Está la tensión esa entre la comodidad y la seguridad, que eso me lo digo yo mucho, por las mañanas, cuando, porque además, otra cosa que hago yo es apagar el ordenador, porque cuando apago el ordenador del todo, entra el cifrado fuerte. Entonces yo, por la tarea que me dedico, tengo que apagar el ordenador y cada mañana me levanto, le doy y me paso 20 minutitos metiendo datos, copiando, pegando, que me pregunto por qué hago esto, por qué hago esto. Pero es importante porque en mi caso, a lo mejor, hay algún tipo de datos que tengo yo que sería muy grave que llegaran a manos de personas, autoridades, quien fuera. ¿Vale? Puedes tener varios grupos de contraseñas y tal. Otra cosa muy importante es lo del rollo de la contraseña de tu Gmail. Sabéis que todos los servicios tienen la cosa esta que es, se me ha olvidado la contraseña y que le das y entonces te manda el Gmail un link que le das y lo recuperas. Eso significa que si yo entro en un Gmail vuestro, puedo decir después, venga, Twitter, pues yo el nombre de usuario lo sé, he olvidado la contraseña, le doy, pum, pum, viene allí, pum, y soy capaz de cambiarla. Con lo cual, digamos que la contraseña del email de registro de todos los servicios es especialmente importante. ¿De acuerdo? ¿Me seguís más o menos o... ¿Seguro? Otra cosa que pasa mucho, que es muy peligroso y que va a ir a más, el tema del phishing. Esto del phishing es como lo del ransomware, como lo de telefónica, este tipo de cosas, y es ataques que hacemos y emails que recibimos. Que hay algunos que se ven muy claros, pero otros que no. ¿no? El típico email que recibe de, yo qué sé, de, hola, tengo 25 años, eh, quiero conocerte, vivo aquí al lado, pulsa aquí. Dice, uf, no, pero hay otros que eh, realmente son más difíciles de ver. Hay muchos eh, emails de phishing que clonan páginas que tú conoces y que tú usas. Entonces de repente te sale una página de Facebook para hacerte el login, pero no es la de Facebook. Entonces hay que mirarlo como con cuidado, ¿vale? Muchas veces reciben los mails de phishing, que son ser de bancos, redes sociales, que parecen realmente vendaderas. Quieren que metas tu número de contraseña, con lo cual ya los tienen y pueden hacer cosas, especialmente de acceso a los bancos. Hay distintos tipos de phishing. Eh, el phishing normal es el que te manda un mail no sé qué tal. Este de Sphere Phishing es una especie de mail que está dirigido a una persona o a una empresa. ¿Qué significa eso? Significa que yo... Me meto, tú tienes tu agenda pública o tú tuiteas que ayer estuviste en no sé qué seminario y yo te mando un mail diciendo, oye, en el seminario de ayer se nos olvidó mandaros este documento. Con lo cual es una cosa dirigida a ti, una cosa veraz, que es una cosa que tú no has pedido y que no esperas, pero que le da cierta veracidad. Eso es lo que se llama spear phishing. Y el watering hole este es como otra opción, que directamente es que yo clono un servicio y tú te vas a meter en Twitter y tal, y en lugar de llegar a Twitter, llegas a mi servicio, que es igual, entonces yo monto un servidor y tú te logueas ahí y bueno, entonces te lo robas. Y no hay como distintos tipos, ¿no? Este es el típico mail de phishing este que te llega del banco no sé qué, hemos cambiado las condiciones o ha habido un problema con su tarjeta. Siempre intentan como asustarte o algo así, de ha habido un cargo indebido o su tarjeta va a dejar de funcionar o algo así. Para que te metas ahí, para que metas los datos y ellos se quedan con ellos. ¿vale? Suelen clonar exactamente las eh, webs de los bancos. Hay que tener mucho cuidado. Aquí, por ejemplo, este es el Banco Sabadell. Si tú miras abajo, aquí es que no se ve. Pero en vez de ser bancosabadell.com o algo así es seguridad, no sé qué, punto, punto. O sea, tú ves que si le das al botón este de entrar vas a una URL muy rara. ¿Vale? Entonces, bueno, hay como que tener mucho cuidado. Lo que os decía del phishing avanzado, reglas para evitar el phishing. La primera es la que me parece más importante, me hace mucha gracia, pero es que es así. O sea, si tú no sabes si es phishing o no, es phishing. O sea, si no estás totalmente seguro que el sitio es legítimo o que este este es legítimo que conoce a la persona y tal, de verdad que no entres. Tampoco pasa nada si no pinchas ahí, tampoco pasa nada si no. ¿Vale? Es muy, muy, muy importante. Yo las URL de la web sensible las tecleo. Por ejemplo, yo a mis bancos, al triodos, yo nunca tecleo un link de triodos, sino que escribo triodos.es y le doy. Entonces me aseguro que estoy yendo a ese dominio, no hay ningún problema. Sabéis que dominios que sustituyen, el, por ejemplo, el lado por el cero, o sea, como que parecen iguales, pero no lo son, o solo lo pueden mascarar. en fin, hay como mucho peligro con esto. Comprobar las URLs, atento a los cambios, atento también a los de los subdominios. Eh, usar un browser que tenga dispositivos anti-phishing Esto ya prácticamente son todos Prácticamente todos los navegadores tienen ya dispositivos que más o menos ayudan en esto Pero se siguen escapando muchos Muchos los paran pero muchos no A todos habrá salido en el Chrome una, una pantalla que pone El sitio al que usted intenta ir es peligroso, no sé qué tal No vaya, así muy rojo, muy tal Bueno, pues ayudan un poco Especial cuidado con link recibido a través de mí en redes sociales y tal Entonces, pequeña práctica Os voy a poner un link aquí Esto de aquí ¿Qué, qué es esto? ¿Qué os parece que es esto? Una URL de una foto de Facebook o algo así, ¿o qué? Os voy a poner otro, de abajo. Y ahora mirad y comparad. Eh, si os dais cuenta, aunque pone aquí facebook.com, el de arriba, el dominio en realidad es este: a340ah3.com. Este es el dominio. Aquí sí. ¿Por qué? Porque es facebook.com y después ya solo y barra, no hay ningún punto. Entonces son dos URLs que tú la ves y es que ni te enteras. Y si además si le das a una y sale una foto de Facebook, pues dices, ah, qué bien. Pero no, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Es muy, muy importante. La primera es una fake y el dominio no es Facebook, sino que el dominio es el A340H3.com. Cosas que pueden pasar, si haces clic ahí, es que a los 20 minutos te sale esto. Y ya sabes lo que es. o sea, esas cosas pasan. De verdad, tampoco es cuestión de emparallar a la gente, pero que sepáis que estas cosas están pasando. Una cosa que me ha parecido muy brillante y que pasó hace poco es que ha habido otro gran ataque, del que no se ha hablado tanto, porque era una cosa que en realidad no te creaba ningún perjuicio que pudieras ver, ¿no? Era un tipo de phishing que lo que hacía era instalarte en tu ordenador un programa para minar bitcoins. Bitcoin, ¿sabéis qué es lo que es? El Bitcoin es como una moneda virtual que curiosamente se genera con esfuerzo del ordenador. Si tú tienes un ordenador o muchos ordenadores trabajando y tal, cada X tiempo te generan un Bitcoin y tienes ahí 100 dólares, lo que sea. Pero hace falta como mucha potencia. Entonces hay un tío súper listo que lo comanda un phishing y tal, que tú no te enteras, te instala, hay un programita, y cuando tú no usas el ordenador o cuando tu ordenador está haciendo poco tal, él usa CPU de tu ordenador para generar Bitcoins. Como el tío le ha mandado esto a miles de ordenadores, tiene mucha, mucha potencia de proceso y va generando Bitcoins para él. ¿no? O sea, estas cosas pasan también, pero Mm. Sí, lo que pasa que lo que va a pasar con eso es que el flash se te ha colgado o sea, generalmente en el 99,5% de los casos va a ser una cosa más plausible que es eso, que es una animación que no funciona o no sé cuánto y se te ha quedado pillado el Chrome o sea, pero, pero también puede ser eso, efectivamente de hecho para esto de los rescates para, para este tipo uy, perdón, ¿no está? No. para el ransomware, para este tipo de cosas os acordáis que os he contado que lo que hace es que se mete en tu ordenador y te cifra el disco duro Cifrar un disco duro es una cosa que requiere mucha potencia del ordenador y el ordenador se puede volver un poco lento. Entonces, un, una recomendación que dan los expertos de seguridad es, si tú por lo que sea piensas que puedes tener un ataque de este y tu ordenador se pone lento, es que lo apagues, pero que lo apagues tirando el cable. O sea, te vas al cable y y lo apagas. Y ya. O sea, que también puede ser. ¿no? Pero generalmente, como te digo, son pasan esas cosas. Que es que tenía aquí una animación flash y tal que se ha quedado pillada. ¿vale? ¿Qué hay que hacer en los intentos de ransomware? No pagar... Hacer copia de seguridad, o sea, tenerlo antes de hecho de forma sistemática, eh, mantener determinados tipos de ficheros quizás no tienen por qué estar conectados a internet o conectados a mi ordenador principal. Yo a lo mejor tengo una serie de ficheros que son importantes con los que trabajo de vez en cuando, que tengo un disco duro aislado de cosas, ¿vale? Guardar datos cifrados, ¿vale? Y lo que decía antes, si el ordenador se ralentiza, apagar tirando del cable. ¿Qué es lo que hay que hacer eh, si queremos que un intento de phishing? No pulsar en el enlace, no introducir ningún dato, no abrir archivos adjuntos, comunicarlo a las autoridades y, eventualmente, también a la empresa afectada. O sea, yo es una cosa que hago de vez en cuando. Me llega un mail de esto al Banco Santander, pues le mando un tuit mando un email al Banco Santander diciéndole, tío, está rulando eso por ahí, pues para que se pongan las pilas y para que no engañen a gente, ¿vale? Quinto, y esto es muy importante y, además, es una cosa para la gente de vuestra edad, sed conscientes de la información que compartís online. O sea, no os podéis ni imaginar la cantidad de cosas que, se que compartimos. No somos conscientes. Entre las que compartimos y entre los datos nuestros que son accesibles, que no compartimos necesariamente, realmente se pueden hacer unos, profil, unos perfiles nuestros realmente alucinantes. ¿no? Muchas veces se pueden adivinar tus contraseñas, lo que decía el animal favorito. Es muy típico poner el nombre de tu animal de contraseña también. Pues si yo accedo a tu Instagram o tu Facebook, vas a salir con tu perrito, sí o sí. Estoy aquí con cookie. Pues ya está. Voy a probar cookie, voy a probar cookie y tu fecha de nacimiento, voy a probar cookie y no sé qué, y al final lo saco. O sea, puede pasar esas cosas, mucho cuidado. Controlar los settings de privacidad en Facebook y en otras cosas. O sea, en Facebook compartimos una cantidad de cosas que no nos podéis imaginar. Además, Facebook hace una cosa muy consecuentemente y muy mal, y es que cada X tiempo cambia todo el sistema de privacidad. O sea, tú tenías las cosas. Las fotos solo con los amigos, no sé qué y tal, pero dentro de tres meses tiene otra pinta. Y tienes que volver a leerte y darle. Y dentro de tres meses tiene otra pinta. Lo hacen claramente para conseguir tu mayor número de datos posible de ti. No hacer publicar la fecha de nacimiento, nunca meter una contraseña y controlar la información de los amigos que publican de ti, que esa es otra, que eso es súper típico, lo de etiquetarte, por ejemplo, ¿no? Te etiquetan y tal, tú no tienes ningún control y de repente apareces por ahí, este tipo de cosas, ¿vale? Mira, esta, esta diapositiva la metí metido esta mañana, eh, cuando me metieron aquí en el folder.me esta, entonces, sencillamente, un par de cositas de cosas que yo he decidido que he aprendido, poniendo aquí. Me he comparado con Miriam, entonces aquí están los tiempos de tuiteo. Entonces yo aquí me atrevería a decir que Miriam tiene una jornada laboral mucho más estructurada que yo. O sea, claramente parece que ella en los horarios de trabajar no tuitea mientras que yo realmente tuiteo más. Por otra parte también veo que ella se acuesta más tarde que yo. O sea, estas cosas así un poco terribles como que se pueden ver aquí. Si miramos los tags esto y antes he estado viendo que tampoco son tan precisos los tags, pero bueno, porque yo creo que el... el Punto m este, coge un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo, aquí tienen uno mío de la Ingobernable, que es un centro social que tiene realmente pocas semanas. ¿no? Pero viendo los tags, que podemos ver? Pues podemos ver que los dos tenemos que ver con el periodismo, pero que ella os dedica más a la formación, porque está ahí el Neiman Institute, hay una serie de organizaciones como de formación o de de periodistas que yo no visito, yo sí tengo medios, yo tengo medios más españoles, el Guardian lo tenemos los dos. Bueno, con estas dos cosas de repente ya, puedes saber bastantes cosas que nos unen o que nos separan, ¿no? Y esto es una cosa de tres minutos echáis detrás mientras estabais hablando esta mañana, ¿no? Con lo cual, intentad ser conscientes de la cantidad de información que hacéis y la cantidad de eh, información que puede salir de vosotros en determinado momento. Antes hablaba también, hablábamos de los tweets de Zapata, el concejal Zapata, ¿no? Que escribió unos tweets y tal unos años antes y tal y de repente salen cuando es concejal. Bueno, yo tengo la teoría que el próximo Barack Obama, o sea, el presidente de los Estados Unidos dentro de 20 años, ahora mismo, esa persona ya, con total certeza, tiene en su Facebook, en su Instagram y tal, una foto donde está. Eh, desnudo orinando entre dos coches o donde está fumando marihuana o sea porque sí porque todos lo hacemos todos lo hacéis esa especie de documentación de toda mi vida o me hago una foto en bolas y se la a no sé quién o sea todo ese tipo de cosas todo lo que está en internet está para siempre yo con esto de publicar en redes sociales tengo una especie de teoría mental que es la siguiente no yo siempre pienso como que hay una persona que es la persona que me odiaba en mi clase en EGB y tal que está todo el día en el ordenador esperando que yo publique algo para capturarlo quiero decir con eso, yo en el momento que publico una foto la puedo borrar los 30 segundos, pero tengo que pensar que esa foto ya está en internet para siempre y que algún día puede volver a mí y esto funciona así, y de verdad que es muy paranoico, pero puede pasar, y si vas a ser el próximo Barack Obama no dudes que te va a pasar, lo próximo con zapata claro que tampoco hay que ir tan alto ¿no? con lo cual realmente hay que tener mucho cuidado con la información que hacemos pública. yo entiendo que no puede ser de otra forma, vosotros los jóvenes ahora mismo comunicáis como con otro lenguaje y Snapchat y no sé qué, no sé cuánto y tal pero eso de que Snapchat desaparece es mentira, desaparece si yo dejo que desaparezca, o sea Cuidado con esas cosas, ¿vale? Vamos a ir acelerando un poco. Eh, navegar de forma segura. Bueno, unos criterios, sencillamente, para, para usar internet, que vamos a usar internet, pues usarlo de esa forma segura. Miran, el HTTPS. El HTTPS, si os de cuenta, HTTP, sabéis que es cuando tecleas una dirección de, eh, de internet, siempre es HTTP, barra, barra, www o no, y la dirección. Si no viene la S, significa que es texto plano. Por ejemplo, si yo me meto en Twitter así, y hay alguien, el McDonald's, que os decía antes, capturando el tráfico, puede ver mi contraseña y puede ver mi nombre de usuario. Si yo lo tecleo así, ya no. Ya solo va a haber unos y ceros y hay letras y tal, sin ningún tipo de orden, ¿vale? Entonces hay que usar eso. Para esto hay distintas posibilidades. Por ejemplo, hay una extensión de Chrome que tú la pones que lo obliga a usar siempre que se pueda. Eh, tienes que mirar, por ejemplo, el tema del candadito. Esto lo sabréis del banco. Tú, si vas a hacer una cosa sensible de meterte en tu banco, de hacer una gestión de este tipo, de comprar tu billete en Renfe, de meter una visa, no lo hagas si no tienes el candadito y no tienes la S en la dirección, ¿vale? Si no haces eso, no lo hagas porque estás transmitiendo el, eh, los datos en texto plano, ¿vale? Seguimos pasando. Otra cosa importante, mirad, estas es una, son unas settings que hay en Facebook o en Twitter o que había en su día, donde tú le hacías, le decías que solo conectara con HTTPS. O sea, solo conectame de forma segura. Pero tenías que meterte ahí y darle. ¿Por qué pasa esto? Porque para las empresas es más caro el tráfico en HTTPS es más caro que el otro tráfico. Y claro, imaginar la cantidad de volumen que tenían, con lo cual tú tenías proactivamente que saber que esto existía, que meterte en tu perfil de Twitter y de Facebook y que darle al botoncito de oye, yo solo quiero conectarme de forma segura. Afortunadamente esto se está estandarizando y cada vez más y más servicios son solamente con esta conexión HTTPS, ¿no? Este cifrado que se llama TLS y que es seguro, ¿vale? Por favor. Depende, ¿cómo te has abierto el correo? ¿Te lo has abierto desde tu trabajo o qué? Claro, exactamente. Pero una... ¿Qué? Imagínate que se, se conecta a través de una red universitaria segura, utilizando un ordenador que solo... De todos modos, mola mucho porque la pregunta esa es que da igual lo que preguntes. Tú puedes decir, ¿es seguro? No, al 100% no. O sea, es una, es una cosa que sí que parece pero curioso. Por supuesto, hay modo de hacer las cosas seguras. Ahora veremos una cosa que se llama Tor, que es un navegador anónimo. Entonces, usando determinado tipo de cosas o determinado tipo de servicios, yo puedo asegurar una anonimidad bastante grande. Y de hecho, todo el mundo hace cosas de esas todo el día. Yo, o sea, no sé si conocéis, hay una. Eh, es una persona que escribe opinión, que habla de feminismo, que se llama arroba barrija puta, eh, amiga mía. Y esta persona, bueno, pues hay una serie de personas humanas masculinas en este país que quieren como partir las piernas, básicamente entonces defiende su anonimato pues con mucha tecnología y con mucho cuidado y tiene una vida complicada ¿no? por ejemplo yo le compré su dominio y yo le hice la web para que salga mi nombre y no salga el suyo cosas de ese tipo no entonces ya pues tiene que tener cuidado entonces dependiendo cómo, que es totalmente seguro no que se puede llegar a saber quién es claro no hay ningún problema de forma legal o de forma ilegal quiero decir de ambas vale entonces eso, la seguridad total no existe pero con las cosas que estamos viendo aquí de repente elevas mucho y le pone mucho más complicado a la persona que quiere ir a por ti el que acceda a tus datos vale otra cosa es esto del vpn un VPN es un servicio, yo por ejemplo siempre lo tengo puesto en mi ordenador. Yo esto me cuesta a lo mejor 50 euros al año, pero es una cosa que yo he decidido que me hace falta, lo pongo. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto hace que mi ordenador no se conecte directamente a Internet, sino que se va a otro país y se conecta desde allí. Y además el tráfico es todo cifrado. Entonces yo enciendo mi ordenador, le doy pum, pum, pum, y lo que pasa es eso. Pasa que yo en vez de conectarme con Internet con la página, me conecto con Francia, y de Francia va a la página, con lo cual lo que yo hable con esa página, nadie sabe qué es lo que es, los datos que mando. Sí pueden saber que yo me conecto con esa página, pero no... Los datos, ¿vale? Las que te hacen algo son súper peligrosas, son súper peligrosas. Esto hay que pagar. Para que, ¿eh? Hay algunos VPNs de esto, hay algunos VPNs que son gratuitos y tal, y lo que hacen es vender tus datos. Entonces, esto realmente como que pagas uno, no sé qué. Es más, yo para coger el VPN me pegué medio día de investigar los servicios y tal, cuáles son los más seguros, en fin, también dependiendo de la necesidad. Esto es una cosa, por ejemplo, que usan mucho las empresas, ¿no? Cualquier ordenador de empresa, cualquier persona de una empresa que se va de viaje y de lo típico del hotel se va a conectar a la empresa, siempre lo va a hacer con un sistema de esto, ¿vale? Nunca se va a conectar pues porque es vulnerable. Un paso más allá sería el uso de Tor. ¿Cuál recomiendas de VPN? ¿Cómo? ¿Cuál de VPN? Hay muchos. Yo uso una que se llama NordVPN, antes usaba uno que se llama AirVPN, Air que de es de unos italianos. Hay una página que se dedica a comprar VPN de seguridad de no sé, no sé cuánto y ahí te decides y hay, yo qué sé, 10 o 15 que son igualmente recomendados y bueno... Tor. Tor es un programa que tú te lo descargas y es como un navegador, o sea, es como si fuera un, un Firefox. De hecho, está basado en Firefox. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto sirve para ser anónimo. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona en el sentido que hay una serie de ordenadores de nodos de Tor por ahí y yo, que estoy aquí, para ir a esta página web, en realidad voy a uno, este uno va a otro, este otro va a otro, a lo mejor a otro y va aquí. ¿vale? Con lo cual, si alguien ve una parte del tráfico, si alguien ve aquí, dice, no, viene de aquí y va ahí. Pero nunca me va a conectar con esto. Es más, hay veces que la misma información la parte en varios trozos y va por varios caminos. ¿Vale? O sea, Tor sirve para anonimizarme. Cualquiera que mire no va a saber que yo estoy mirando aquí. de comodidad no esto? Por supuesto, el VPN hace que mi conexión y mi navegación internet sea un poquito más lenta. Tor hace que mi conexión y mi navegación internet sea mucho más lenta. Es un tostonaco. Esta es otra de mis cruces. Yo, parte de mi actividad la hago con Tor. Y es como darle y esperas que se cargue. Y te quiere de morir, pero es así. O sea, tiene que ser así, ¿no? Tu entorno también tiene distintos niveles de seguridad. Le dices, pasa por tres nodos, pasa por siete, pasa por no sé cuánto. Puedes decidir un poco, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esto es el anonimato. Este Tor es un servicio que está muy criminalizado porque es el servicio que usan eh, los pederastas y que usan los terroristas y cosas no sé qué, vale. Pero también lo usa otra mucha gente. Lo mismo que un cuchillo jamonero se usa para cortar jamón o para degollar a alguien. O sea, el problema es el servicio. El uso que se le dé es como otra cosa, ¿no? Pero es una cosa es realmente útil porque esto sí permite cierto anonimato. Por otra parte, ¿qué otros problemas hay? El problema es que si yo voy a usar TOR, no tiene sentido usar TOR desde el ordenador de mi trabajo. Porque el administrador de sistema va a saber que yo estoy usando TOR. O, por ejemplo, si yo estoy aquí en una sociedad o en un ámbito donde nadie usa TOR, el hecho de usar TOR ya señalarte también. Aunque yo no sé para dónde estás conectando, pero si estoy aquí viendo esta, esta universidad, esta clase y tal, y realmente hay uno que usa TOR y eres tú, eso quiere decir algo. Entonces… Yo quería, antes, que quise cuando hablaste de FMI. Sí. Sin duda, claro que sí. Cualquier cosa que tú hagas de estas te, te, te señala un poco. Por otra parte, nos están vigilando a todos y por otra parte cada vez más gente lo hace. Entonces, lo ideal, sería? Lo ideal sería que todos usáramos Tor de vez en cuando porque todos entendemos que no queremos que nadie mire nuestras cosas. Aunque yo me meta en el flickr a subir una foto, aunque mire la web de la Diputación para ver el concierto que hay, sí es que da igual. O sea, da igual, a mí me da igual, de verdad. Yo no quiero que nadie mire nada mío. Que nadie mire mis filtraciones periodísticas que me llegan, como los papeles castellanas que venían como la, los primos del rey evadían dinero... Pero tampoco quiero que miren el email que mando con mi madre de mañana no quiero la hazaña. Es que no quiero que miren nada, a nadie le interesa. Entonces, si todos cada vez usamos más estos medios de protección, todo se convertirá en un estándar más elevado y todos nos protegemos más, ¿no? Que ese es otro criterio. Muchas veces el criterio de seguridad es no usar Tor, sino hacer otras cosas, ¿no? Porque el usar Tor ya directamente te va a marcar, ¿vale? Vamos acabando. Cifrar disco y archivos eh, siempre que puedas. Esto es una cosa súper fácil. Se puede cifrar el ordenador, pero también el smartphone, pero también los discos. Esto es lo que dije que íbamos a ver en detalle, pero no lo veremos, pero vamos, hay un programa gratuito que cifra y está súper bien. Si una persona quiere acceder a un disco cifrado, bueno, si una persona no puede, si los americanos tienen que invertir tanto, tanto, tanto dinero que probablemente no lo hagan. Recordáis el caso del iPhone del terrorista San Bernardino. No sé si os enterasteis de esto, pero hubo un terrorista en California que atentó y tal, y la policía le cogió el iPhone y quería obligar a Apple a abrirlo. Y Apple dijo que no, por una cuestión de derechos civiles, yo estoy de acuerdo con eso. ...es un terrorista y es execrable y todo tipo de cosas... ...pero ahí se jugaban unas cuestiones más elevadas... ...que es la privacidad de todos... ...y la policía prácticamente no pudo abrir eso... ...nada más que cuando contrató a una empresa israelí... ...que no sé qué, estuvieron no sé cuántos meses... ...y al final consiguieron acceder a los datos, ¿no? Pero simplemente el hecho de cifrar el iPhone... ...y cualquiera que tenga un iPhone... ...sencillamente por ponerle un código de estos de cuatro cifres... ...ya lo ha cifrado... ...ya hace que solo él pueda entrar en su teléfono... ...o él o ella o los americanos con ocho meses de no sé qué tal... ...que bueno... Que... ...lo mismo con cifrar las comunicaciones... O sea, todos los mensajes que nos mandamos y tal, hay que usar sistemas sistema seguro. Ahora mismo ya todos son más o menos seguros. ¿Os acordáis? WhatsApp, que es la aplicación con más penetración en España, que es la que usa todo el mundo. El 98% de los teléfonos Android tienen WhatsApp. Es un éxito inigualable. Hasta hace poco no estaba cifrado. Significa que cualquier persona podía interceptar esa comunicación o hacerse con tu terminal y ver los mensajes y tal. Ahora ya está cifrado. Usar solo eh, comunicaciones cifradas. Para esto hay como un montón, vamos a pasarla rápido, de mensajería de chat... Esto de aquí es lo que ve una persona si intercepta una comunicación cifrada. Ve esto y no puede ver otra cosa, ¿vale? Aquí os dejo distintos programas para que veáis y tal, pero vamos, básicamente, para lo práctico... El WhatsApp ha mejorado mucho y no está mal, ya WhatsApp. Y si no, este Signal, no sé si habéis oído hablar de él, es uno que se llama Signal, que es igual que el WhatsApp, pero azul. Tiene los mismos emoticonos, tiene la caquita, en fin, tiene todo. Y funciona exactamente igual, pero es más seguro. Es más seguro porque el WhatsApp sigue pasando por un servidor que no sé qué, y podrían... Pero todo esto es como un alto nivel, ¿no? Pero... Eh, usar WhatsApp ahora mismo, digamos que está bien, ¿vale? Lo que tenéis que tener es cuidado de eh, no usar sistemas que no vayan cifrados. Insisto, en esto, tanto los ordenadores como los sistemas operativos, como los sistemas de mensajería, se está entendiendo que la seguridad es ya una especie de requisito y de estándar, y cada vez son más los que son seguros por defecto. ¿Vale? Seguimos pasando. ¿Para audio y videoconferencia? Bueno, yo recomiendo este servicio porque Skype, los americanos se quedaban con el Skype. Si tú haces un Skype, sabes que te lo van a grabar y se lo guardan. Entonces, dependiendo de lo que hablas, a lo mejor prefieren no usar otro Skype. A nosotros aquí no puede pasar nada si tú estás hablando con un señor de Siria que resulta que el gobierno guarda todo el internet y tal, y porque qué habla este con un periodista no sé qué, pues a lo mejor prefiero usar otro sistema como puede ser este. Vale, que uno es uno muy sencillo, mete la URL, te metes y tal. último cuidado lo que conectas a tu ordenador. Estas cosas, amigos, no enchufar nada que no conozcas, pasarlo todo por un antivirus. Lo ideal sería incluso tener estaciones sueltas. Nosotros recomendamos, cuando hacemos consultorías para empresas, para periódicos, al poner un buzón de filtraciones, siempre recomendamos que el ordenador para procesar esto sea un ordenador que, que, que no esté en Internet, que esté suelto y que tenga una conexión a Internet, que se pone y que se salga y que no esté conectada a la intranet de la empresa, o sea, que se aísle de esa forma. Y mucho cuidado con conectar estas cosas. Es súper típico el… Eh, vamos, esto es una cosa que hacen los hackers para espionaje comercial y para todo en general, coger un USB y tal y dejarlos tirados por la puerta de los sitios. O sea, si habéis visto una serie que se llama Mr. Robot, pasa exactamente esto. Bueno, en realidad pasa un tío que dice, mira, tengo mi último disco, toma, ponlo, no sé qué. Escúchalo, te lo regalo. Ese tío va a su oficina, mete el CD o el USB de su último disco y suena música, pero ya está infectado. Es tan fácil como eso. En este caso era un ataque dirigido, bla, bla, bla, bla, no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Pero esto es una cosa que hay que tener cuidado. Y por último, y ahora sí que acabamos, y esto es repetir, no tengáis la misma combinación de contraseña y usuario para todos los servicios ¿de acuerdo? muy importante cambiarla, y esto es una cosa que yo os invitaría de verdad, si la mitad de los que estáis aquí en los próximos seis meses cambiáis una contraseña, vais a hacer feliz a una persona así que yo os invitaría a ver. y ya pasamos esto, esto es lo que os decía de Veracrypt, que es el programa este para cifrar datos pero esto lo podéis ver aquí, y es como súper sencillo, veréis que funciona fácil y nada, yo creo que ya estaríamos y... y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo pero muchas gracias a todos